Muy buenas, seáis bienvenidos y bienvenidas a este nuevo eh, live en directo en este streaming en el que durante las próximas dos horas aproximadamente, es que tenemos una quincena de invitados y de participantes en este live, hablaremos acerca de tecnología, tendencias, eh, captación de talento IT eh, y un montón de otros temas que espero que os resulten muy interesantes porque este live streaming proviene del 5 perdón, eh, 56 networking y debate entre directores de tecnológicos de la Latina Valley, que celebramos eh, hace cuestión de un par de semanas, el 16 de marzo. Y hoy, eh, 28 de marzo del 2022, planteamos compartir con vosotros las eh, mayores conclusiones que se dieron en ese encuentro. Con lo cual, eh, durante unas dos horas aproximadamente, estaré entrevistando a distintos participantes de aquel evento, y eh, sin duda hoy eh, vamos a ponerte el título. Eh, vamos a empezar con una invitada de, de sesión. Eh, muy buenas, Marian. Hola, buenos días. Pues a contigo, día a contigo vamos a hablar de captación y fidelización en Talintuité. Eh, eh, ¿Quién eres y qué es lo que haces? Pues me presento, soy Marian Romero y y gestiono la división de Technology by Page Group en Madrid. Somos una empresa de selección de personal y nos dedicamos a, eso, a la selección, fidelización y captación de talento tecnológico. Somos un equipo de 70 personas que damos cobertura a nivel nacional y el valor añadido que tenemos es la especialización por tecnología, un equipo de infraestructura, desarrollo, data temas TRP y CRM y por supuesto un equipo orientado a la selección de perfiles con responsabilidad tecnológica hacemos todo tipo de perfil tanto una demanda estándar trabajamos grandes proyectos a volumen trabajamos la selección y contratación como de manera temporal porque somos CTT y este año hemos marcado también hemos lanzado la nueva línea de negocio con temas de outsourcing Cualquier cliente de cualquier sector puede ser uno de nuestros targets para ayudarle en esa atracción de talento tecnológico. ¿Y qué tal fue la...? Eh, muy buenas Pérez, eh, muy buenas Charlotte. Eh, ¿Qué tal te pareció la actividad entre directores tecnológicos? Eh, ¿Qué conclusiones sacaste principalmente? ¿Cómo viste el, el sentir, el vivir de esos directores tecnológicos? Pues fue para mí fue la primera vez que asistí. Y fue una experiencia maravillosa, yo nunca había estado, sí es verdad que algunos compañeros me dijeron que habían estado en presencial, que estaba en la, en la primera vez online, que, había, que estaba muy bien organizado para hacerlo de esta manera, y me pareció, bueno, eh, un, fue una tarde que yo al principio dije, uy, tres horas, otra hora, y se me pareció muy corto, conocí a gente muy interesante en el que intercambiamos Tema de todo tipo, desde de este tema ¿no? de atraer y seleccionar perfiles tecnológicos, nos metimos en campo técnico, de ciberseguridad, temas de, de la nube, cada uno también se presentó a qué se dedicaba, qué dificultades o facilidades está encontrando en su día a día. Y yo creo que fue un evento muy necesario, eh, muy interesante y que se le puede sacar mucho provecho y espero volver a participar. ...durante muchos años más. Espero poder contar contigo en próximas ediciones... ...de directores tecnológicos y te quiero preguntar... ...¿qué, eh, ¿qué se está ofreciendo a día de hoy en las empresas... ...para competir por el talento IT que es absolutamente demandado... ...y donde hay una lucha realmente bastante intensiva... ...en aquellas empresas que quieren ese tipo de perfiles IT? Efectivamente, la lucha es brutal por este talento... ...entonces se está ofreciendo... Como punto principal, y es algo que aunque algunas empresas lo tienen más complejo de poder ofertar, pero está el tema económico, la retribución económica ahora mismo, por al final hay mmm, poca oferta de candidatos y hay que luchar, y no nos engañemos que el principal factor, como dije el otro día, por el que se cambian y se plantean un nuevo proyecto laboral, los perfiles de IT es por salario, pero por supuesto tienen que estar a la vanguardia de temas de ofrecer tecnologías punteras, proyectos interesantes, tecnologías novedosas, siempre unidos también a poder ofertar todo lo que es certificaciones, mucha formación, poder hacer eh, eso, que los perfiles tengan un desarrollo mucho más potente, que tengan responsabilidad, que tengan la capacidad de tener un plan de carrera muy estructurado y no sólo ofertarlo antes de empezar sino que es fundamental que cumplan con ello una vez incorporados los perfiles esto sumado a una cosa que nos demanda una y otra vez y cada vez más y si no incluso no te escuchan la, la oferta y es el tema de la conciliación ya venía pisando fuerte antes de la pandemia y después eh, ha crecido la demanda de petición de todo lo que es teletrabajo, bien sea remoto, bien sea un híbrido, pero lo que es presencialidad 100% no lo quieren, los perfiles tecnológicos lo desechan, aunque se cumple, incluso con, se compensa con una buena retribución. Ahora mismo yo creo que todos tienen, y todas tienen muy en mente la conciliación, el equilibrio vida personal y profesional, y es algo que creo que hay que poder ofrecer para poder tener el mejor talento tecnológico. ¿Y qué tendencias tecnológicas se están demandando a día de hoy? Pues estamos, bueno, esto es tan cambiante, hay tanta necesidad que por supuesto en ello van apareciendo nuevas necesidades tecnológicas. Hay algunas que se mantienen y se siguen demandando muchísimo, como son, no nos engañemos, los desarrolladores. Además, Full Stack, que es esa polivalencia entre el poder programar el frontend y el backend con lenguaje de programación en el frontend Javascript. Se demanda muchísimo y pues, en el backend hay mucha demanda de Java, PHP, eh, Node. Go, que están apareciendo nuevos, nuevos lenguajes de programación que cada vez más se, se están demandando. Por supuesto, como algo no, novedoso o, o menos eh, perecedero que los full stack desde hace un par de añitos, todo lo relacionado con la nube, por esa migración de premisa premise a cloud, eh, cualquier tipo de perfil, eh, cloud engineer, arquitectos, líderes, de, de implantaciones y migraciones a cloud, bien sea con Amazon Web Services, con Azure, con GCP, eh, todas las nubes están demandadas y hay ahora mismo una lucha brutal por conseguir estos perfiles. También todo lo relacionado con ciberseguridad, ya se venía demandando y era importante, pero también por la pandemia por los datos tan sensibles que tienen ahora mismo las, la empresa y tienen que encargarse de proteger esos datos, su software, sus sistemas, y todo lo que es relacionado con los expertos en ciberseguridad y distintos puestos, eh, ahora mismo se pide muchísimo. Y también ahora destacar un puesto que tenemos muchísima demanda es en la posición de DevOps, ese MIS entre desarrollo y operaciones. Y, y hablo también ya de tendencias futuras que ya se están escuchando y están pisando fuerte, pero van a ir a más, que son todo lo relacionado con IoT, con blockchain, con inteligencia artificial, artificial y, y yo creo que esto va a ir a más y, y tendremos que ir pensando cómo captar este tipo de perfil, que todos se vayan formando aquí porque va a haber una necesidad real. Muy brevemente. Pues mira, tenemos para ti una pregunta desde LinkedIn, de Peretufet, eh, uh -huh. que ¿hasta qué punto las empresas están abiertas a ofrecer teletrabajo 100% eh, desde otra ciudad? Pues mira, eh, ojalá te pudiera decir en un alto porcentaje, pero la realidad es el 50-55% deja un teletrabajo 100% desde otra ciudad. Cada vez por esa dificultad de selección, se está aumentando este porcentaje y ya cuando ven que no encuentran en un Madrid, en un Barcelona, en un Málaga, en Zaragoza, están abiertos a otras ciudades, pero la realidad es que ahora mismo no encontramos en un 50-55% de teletrabajo 100%. Pues espero que mejore ese porcentaje. Sí, nos ayudaría mucho a todos. Sino porque desde luego eh, la situación es que los perfiles IT están tremendamente demandados, con lo cual si las empresas quieren competir en el mercado adecuadamente, ese salario emocional del que hablabas antes tiene que ser eh, más utilizado y más ofrecido con, con más facilidad. Pues muchísimas gracias, Marian por inaugurar conmigo este, este encuentro. Un placer para mí estar pues, aquí de en... Pues muchísimas gracias y con tu permiso eh, voy a pasar con nuestro siguiente invitado. Muy buenas, Manuel. Hola, buenos días, Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, eh, ¿qué tal tu, tu experiencia con el, con el debate en el working de directorio IT? Pues muy bien, la verdad es que era la segunda vez que iba y, y me gustó mucho el formato ya desde la primera vez. La verdad es que conocía a gente muy interesante y... Y hubo temas muy, muy interesantes. Aprendes mucho, conoces a gente de, de verdad muy, con mucho conocimiento y mucha experiencia. Me gustó mucho. Era sí. sencillo y se me hizo rápido, se me pasó rápido. Y contigo vamos a hablar sobre transformación digital, pero según tu punto de vista, ¿qué, qué elementos principales tiene que tener una transformación digital real? Porque antes de la antes de la pandemia, pues yo escuchaba mucha nota de prensa y muchos anuncios de nos hemos digitalizado y hemos hecho la transformación digital y luego llegó la pandemia y eso ni había ni había teletrabajo ni había capacidad de comercio electrónico real para abastecer al público a los clientes con lo cual eso de la transformación digital para mí que era más de cara a la galería que una transformación digital real que tiene que tener para que esté bien hecha a ver, eh, bueno, voy a hacer un inciso. Yo actualmente ya no soy el CTO de Pegasus Hero ¿vale? Pero bueno, eh, a, a, desde hace unas semanas, ¿vale? Porque lo he visto ahí. Y, vale, lo ver, que la, transform la transformación digital, lo que pasa es que mucha gente, la mayoría de las personas piensan que es simplemente la automatización de procesos. Uh -huh. eh, la automatización de procesos es la informática clásica, la que se lleva haciendo desde que empezó la informática. La transformación digital es mucho más. Es decir, hemos visto que, que, que gracias a esta revolución industrial digital, eh, los conceptos, la forma de trabajar cambian. Entonces, la transformación digital tiene mucho más que ver con el cambio del mindset, del, de nuestra forma de pensar, de organizarnos y de orientar la empresa, más allá que simplemente la automatización de procesos. Y tiene tres pilares fundamentales en la transformación digital. Uno es la, la orientación al cliente. Hoy en día podemos medir eh, mucho más eh, todo lo que afecta al cliente, nos comunicamos muchísimo más directamente con el cliente, etc. Eh, tiene, obviamente, la, la parte de automatización de procesos, que es la que todo el mundo conoce y que se instala un CRM o haces un workflow o una aplicación que te automatiza ciertas cosas. Y después la tercera pata, así más importante y fundamental, tiene que ver con la innovación. Hemos visto que hoy en día las cosas van cambiando muy rápido y que las empresas que se mantienen, evolucionan y crecen son las que meten nuevos servicios, nuevos productos, adaptan muchísimo más su organización y, y lo que ofrecen eh, constantemente, por lo tanto es muy importante. Y esas tres están muy relacionadas entre ellas. Hay en algunos sitios donde también se considera una cuarta parte muy importante, aunque yo creo que esto más viene derivado por el tema digital, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad en sí es algo que viene obligado en el momento en el que nos estamos digitalizando, pero que influye en nuestra manera también de pensar, de cómo trabajamos, de los cuidados que tenemos que tener a la hora de trabajar. O sea, influye también en nuestra manera de pensar a la hora de, de trabajar. Porque ¿Y, en la el es, no... ¿Y el principal escollo de cara a implementar esa transformación? Pues el principal escollo es el de... Eh, como hemos hablado, eh, como he comentado, la transformación digital depende mucho del cambio cultural, del cambio de pensar que tenemos en las empresas que tenemos las personas. El mayor escollo es la reticencia que hay a realizar estos cambios. Mira, una cosa, la primera fase que yo he visto en las empresas, en las que he asesorado, en las que he trabajado en transformación, la primera parte es que la, los trabajadores, la dirección y todo, tienen una manera de trabajar de muchos años que siempre ha funcionado así. Vale. Y decirle, cuando tú implementas una digitalización, un proceso, aunque sea simplemente automatizar un proceso, les cuesta mucho adaptar, tienes que cambiar el proceso. El mayor problema que hay es que muchas personas se piensan que son muy buenos en contabilidad y que ellos trabajan en contabilidad, pero en la parte de informática, eso es de los informáticos y eso es un error. Marian, por ejemplo, ha comentado bien un error por dos motivos. Marian ha explicado que hay mucha falta de informáticos hoy en día. Ese es uno de los grandes hándicaps. No hay suficientes, son carísimos. Eh, eso es coyuntural, esperemos, ¿no? que con las nuevas generaciones, con la formación, pues eh, se vayan saliendo más. Pero no podemos permitir tener mil informáticos, porque ninguna empresa puede tenerlo, salvo sea, que sea muy grande dando soporte a pequeñas cosas que necesidad de los usuarios con respecto a la informática. Pero lo más importante es que si utilizamos en nuestro trabajo herramientas informáticas, tenemos que dominarlas. Y esto no es hacer solamente un curso de Excel. Tenemos que ser capaces de, si usamos un SAP, saber usarlo. Aunque seas contable, la, la informática no es exclusiva de la informática. Hoy en día es tu herramienta de trabajo y, por lo tanto, a la mayor dificultad es conseguir cambiar esa, esa mentalidad. Pues muchísimas gracias Manuel por participar tanto en el debate y networking entre directores y IT y por aceptar la invitación a participar en este streaming. Muchas gracias a vosotros Emilio. y Encantado cuando queráis este aquí. Un saludo. Nos vemos la próxima. Saludos. Y pasamos con Carlos Cuadrado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Un placer y muchísimas gracias por el apoyo que desde eh, Armadillo Amarillo le, le habéis prestado a esta actividad para que haya sido posible tanto el debate networking como este streaming directo. ¿Qué tal todo? Gracias a vosotros. Pues bien, bien, muy bien. Yo no pude asistir a, al evento, pero bueno, mis compañeros eh, eh, sí que asistieron eh, y, y acabaron contentos. Pues, ¿qué nos puedes contar de Armadillo Amarillo? Eh, ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Pues nosotros somos una agencia de, de estrategia y tecnología que ah, hacemos proyectos tecnológicos sobre todo de desarrollo. Hacemos desarrollo mobile y desarrollo web a medida. Eh, y todo lo que hay alrededor de desarrollo pues también lo ofrecemos Tenemos los pues, de diseño, cliente de usuario, blockchain, IoT, tenemos de eh, sistemas porque también tenemos un cloud propio. Y la forma de relacionarnos con nuestros clientes pues es a, a bien hacer desarrollos a medida eh, llave en mano, también, que se llama toda la vida, bien, pues ofrecer a surfe, externalización de, de perfiles de Haití. Y habíamos habíamos planteado cuando, eh, cuando charlamos antes de este, de este streaming que iba a ir a comentar acerca de tecnologías de vanguardia. Eh, entonces, Cómo una empresa se puede mantener al día respecto a todo el tipo de nuevas tecnologías, nuevas tendencias que van surgiendo, porque mantenerse al día tiene que ser realmente complicado. ¿Cómo se consigue? Pues no es fácil realmente para empresas, sobre todo para empresas que no sean una empresa directamente de aquí como somos nosotros. No es fácil mantenerse al día. Decía antes eh, de María en la compañía de Michael Page los perfiles que le están demandando. Eh, ahora mismo se habla de, de blockchain, de, de IoT. Bueno, nosotros son proyectos en los que trabajamos, entonces eh, eh, nosotros estamos al día. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues tenemos un observatorio tecnológico con personas que son expertas en cada una de estas verticales, en desarrollo en blockchain, en realidad aumentada. Eh, también tenemos gente de DevOps eh, y que tratan de investigar y estar a la última eh, de las nuevas tecnologías, tanto en eh, evidentemente en España, como a nivel eh, Europa y Mundial, cuál es el, la tendencia eh, y forman parte de lo que nosotros llamamos nuestro laboratorio tecnológico, entonces como digo, para nosotros que estamos en este mundo es sencillo pero para empresas que no lo están seguramente lo más eh, aparte de evidentemente leer y mantenerse al día, eh, que siempre es interesante, pero lo más interesante seguramente sea subcontratar un equipo de trabajo, empresas que ya tengan un cierto tamaño, seguramente les Salga mucho mejor tener un equipo que les esté manteniendo al día en Haití que tener que superar la curva de aprendizaje para estar al día. Y desde vuestra experiencia en Armadillo Amarillo, ¿en qué estado está el mercado de selección de personal de perfiles técnicos y desarrolladores? Pues es un mercado bastante convulso, ya eh, tanto Marian como Manuel lo han comentado, y, y yo voy a repetir un poco lo mismo que ellos, porque estamos los tres en el mismo sector, pero cada uno desde, desde una perspectiva diferente. Y, y es un mercado bastante bastante convulso, especialmente desde la pandemia, eh, para estos temas de teletrabajo que, que, que ya habéis hablado bastante bien durante el directo, en el que las empresas no están ofreciendo teletrabajo 5% y demás, eh, hay un problema añadido desde nuestro punto de vista, y es que no solo se desvirtúan los, los, eh, los eh, salarios, sino que pues, puede haber una persona que esté trabajando en, para una empresa de Madrid desde Salamanca, y eso evidentemente pues, está haciendo que no sea competitivo eh, el salario de una ciudad respecto a otra. Y este tipo de, de, de cosas, pues, cuesta. Como decía Manuel, cuesta mucho encontrar, sobre todo, a gente senior, a ingenieros o, o, o desarrolladores. Eh, es una... Es, una, eh, es un perfil... Son pues, unos perfiles que, por suerte, ahora mismo, tienen muy poco paro. Entonces, eh, los perfiles que están cualificados están trabajando, con lo cual... Eh, cuesta bastante encontrar perfiles. Nosotros como decía antes tenemos nuestro laboratorio tecnológico en el que siempre estamos eh, haciendo selección de, eh, de personal capturando talento y tenemos eh, bastantes perfiles de ese tipo eh, uh -huh. trabajando en dicha pero nos cuesta mucho encontrarlo. lo del laboratorio tecnológico tiene me resulta interesante eh, qué tiempo eh, tarda eh, un profesion eh, un, una alguien, un, una persona que os llegue a la empresa y diga eh, tengo determinadas habilidades tengo determinada formación y cuánto tiempo tardáis en ponerlo eh, completamente en rodaje para que para que eh, esté eh, puesto a lo que es el, a lo que es la vanguardia de, de la tecnología pues es una buena pregunta nosotros evidentemente depende mucho de la experiencia que tenga cada persona pero nosotros más o menos nos planteamos un tiempo de unos seis meses eh, para que nos dé tiempo a formar a la persona y ver cómo trabaja, en qué parte tiene carencias y demás. Y nos ponemos ese límite de seis meses para ponerlo a trabajar, por ejemplo, en un proyecto de, de, de clientes. Pero sí que es verdad uh -huh. que si viene alguien muy senior y con mucha experiencia, esa, ese tiempo se puede recortar, aunque yo creo que es un tiempo razonable. Bien. ¿Y qué habilidades, inquietudes o formación debe tener esos perfiles para que aceptéis en el laboratorio? Bueno, en principio depende mucho de los procesos de selección que, que tengamos abiertos. Eh, no es lo mismo seleccionar a, a un full stack, como decía Marian, que es el Libre de box, a un diseñador o diseñador, un project manager. Eh, en principio, las habilidades difieren mucho de, de unos a otros y, y, y al final, según el proceso de selección. Si estamos buscando a alguien eh, que, sea, que sea senior y, y, y que tenga experiencia, al final lo que nosotros buscamos es que eh, no sé si es diferente la formación que tenga o donde haya trabajado, sino que pueda demostrar las capacidades que tiene. Nosotros hacemos pruebas técnicas. Eh, a todas las incorporaciones, y creemos que es la mejor manera de demostrar si uno eh, tiene las capacidades o no para. ¿Y dónde están? ¿En oficina? ¿Teletrabajo? Es un mixto. Nosotros intentamos ser versátiles en ese sentido, así que yo hoy, por ejemplo, estoy en la oficina, por eso yo me cuesta la mascarilla. Eh, pero ahí eh, intentamos hacer un, un mix de eh, trabajar en nuestra oficina, la del cliente y desde casa. Uh -huh. pues, pues muchísimas gracias por, por responder a, a las preguntas. Y, y agradeceros eh, el apoyo que, que habéis estado prestando con Armadillo Amarillo. Gracias, gracias a vosotros, Emilio. Estamos en contacto, un abrazo. Muchas gracias, saludos. Y a los que estáis aquí con nosotros en el directo, pues animaros a que hagáis vuestras preguntas, a que, a que compartáis eh, precisamente eh, vuestras inquietudes en el, en el chat. Y con permiso de Elena… Que la estoy viendo por aquí en el en el, en el backstage. Eh, muy buenas Elena. Hola, ¿qué tal? Un placer veros de nuevo. Y un placer porque eh, de hecho echaba de menos echame de menos verte verte en el que nos vimos en el último evento, pero a ver si nos podemos ver en presencial lo más pronto posible. Compañeros, de darte las gracias por re, bueno, eh, seguir con este espíritu de la latina. vale Nos conocemos desde los eventos físicos y he podido comprobar que el espíritu se mantiene en el formato digital. Y agradecerte, Emilio, por, por, por la captación, por el empeño y, y por mantener este espíritu de networking tan vivo en, en momentos pandémicos. Pues contigo vamos a hablar acerca de ciberseguridad. ¿Mm -hmm? Y es que eh, quería preguntar, que primero, ¿qué, que él, qué tal te pareció, o sea, se, mantelió, se mantuvo el espíritu, pero ¿cómo notabas tú a los directores tecnológicos presentes de, con ilusión, con complicaciones porque todo el mundo se quiere digitalizar de golpe, con, con dudas con lo de la guerra de con la guerra presente, si hay muchos ciberataques? Al, ¿Algo que tú notaras que le, que le tuviera más entretenido a, lo, a los participantes? Pues la verdad es que yo estuve en la, en la mesa de ciberseguridad y fue una mesa pues bastante solicitada. Eh, creo que tenemos que poner más asientos en, en siguientes ediciones porque, porque hubo bastante diálogo, bastante debate y efectivamente pues al final el punto de la ciberseguridad pues, eh, bueno, tiene, tiene dos puntos de vista, ¿no? Por una parte el de la amenaza, el de, el de que, que estamos con, continuamente en el punto de vista, pero por otra parte yo soy muy optimista por naturaleza y lo veo también como la oportunidad a la hora de plantear modelos de negocios digitales como una fuente de confianza a nuestros consumidores. Entonces, me gusta alejarme del, del mensaje catastrofista y del miedo y acercarme más al al mensaje de, bueno, pues la ciberseguridad es otro punto de, de, de confianza, de generación de confianza en el consumidor, de, de acercamiento y de incluso... ¿Por qué no evaluar la ciberseguridad como esta extra, extra, extra, extra confianza que incluso pues, eh, un consumidor pueda valorar desde el punto de vista de precios? ¿no? Entonces, bueno, me gusta ver más el mensaje de la ciberseguridad como fuente de confianza más que de fuente de amenaza, aunque sí que es cierto que estamos en momentos especialmente convulsos y cuando no lo ha sido eh, en, en materia de ciberseguridad. ¿Y qué retos eh, nos encontramos en la ciberseguridad en la pospandemia? Pues a ver, eh, estamos bastante acostumbrados a leer mis diferentes informes de diferentes eh, amenazas de ciberseguridad, en las que se publicaron en diciembre del 2021, pues rápidamente se han visto... Eh, autocumplidas, Esto es, estamos, estamos viviendo una profecía autocumplida porque estamos hablando, fíjate en el, estaba revisándome cuál es lo que publicamos diferentes eh, compañías en 2021, cuál era las amenazas, pues estamos hablando de ciberseguridad del espacio y lo hablábamos en el 2021 y bueno, pues profecía prácticamente autocumplida, eh, nos encontramos que en marzo ya hemos cumplido todas las predicciones que habíamos, que habíamos predicho bueno, pues eh, hablábamos de ciberseguridad en el espacio y yo creo que y otros elementos que eh, nos van a acompañar en, en durante no solamente el 2022, y, y sino en años sucesivos. Yo creo que lo que ha puesto de manifiesto y lo han hablado diferentes compañeros por adelantado es que en este ciudad hablamos de la, que se ha aumentado el perímetro, la superficie de ataque. ¿Por qué? Porque al final eh, nos encontramos que accedemos a datos, eh, herramientas, sistemas, redes de una manera mucho más híbrida que lo hacíamos antes, entramos desde el punto de vista de con dispositivos móviles, entramos desde casa, entramos desde nuestras oficinas e incluso en nuestra propia cadena de suministro hay diferentes puntos de acceso no solamente de empleados, sino de proveedores y de, y de partners que entran a, a estos sistemas de datos. Con lo cual, esta superficie de ataque, pues eh, los, los malos lo ven como mucha más ampliada y este perímetro se está eh, desdibujando. Eh, dentro de estas tendencias de, de superficie de ataque vemos que la movilidad, el, el acceso por dispositivos móviles también está siendo una auténtica explosión. Y aquí, pues, veremos... Eh, ataques mediante SMS que ya estamos sufriendo y que probablemente sea eh, mucho más eh, acuciantes durante, durante este año. Eh, por otra parte, y, y vemos que esa sofisticación en el nivel de ataques hace que unido a la escasez o que el talento cada vez eh, sea más eh, limitado, pues que las empresas tengan que acceder a servicios cada vez más sofisticados y a tecnologías más sofisticadas. Aquí, yo como, como titular veo cada vez más la pujanza de los servicios de seguridad gestionados. Es decir, que las empresas puedan acceder a estas tecnologías a estos servicios alrededor del mundo de la ciber, pero no únicamente... Eh, como eh, aunando todas estas tecnologías y estas dimensiones, sino acudiendo a eh, servicios de, de seguridad gestionales que te van a aportar tanto la tecnología como una operación 24% que es clave para, para la consecución de, de, de los objetivos de seguridad. Y por terminar, eh, se hace una búsqueda del Zero Trust eh, como el dorado en la ciberseguridad. Eh, <risa> Efectivamente. Justamente... ¿Qué es el cero Trust, que ahora hablamos todos mucho de ellos, se inventó en 2009. O sea, no, no es ni... Por eso me gusta el símil del de, de dorado, ¿no? porque el dorado bueno, pues existió hace muchos siglos. En este caso, cero Trust eh, es un término que se acuñó en 2009, pero que ahora está en boca de todos. Eh, ¿Y qué es esto del cero tras? Pues precisamente tener confianza cero, es decir, no, o no otorgar ningún eh, permiso a nadie por defecto y eh, autentificar cada una de las transacciones que se hacen en nuestros eh, sistemas, nuestras redes y nuestros datos. Eh, es un concepto eh, que exige un profundo análisis eh, de cuáles son nuestras, dónde están nuestros eh, sistemas, datos... Y usuarios más críticos. Y para eso pues necesitamos hacer un, un viaje eh, hacia hacer otras ¿Cuáles para mí son los tres pilares? O lo que pasa es que, bueno, pues aquí podemos, digamos, eh, ese viaje puede ser larguísimo de años, pero dices, vale, Elena, ¿pero por, por dónde entramos? ¿Por dónde empezamos? Para mí tiene tres eh, componentes de, de inicio muy, muy básico. Es la protección del, del endpoint, el... Eh, multifactor de autentificación y tercero es el, el mantenimiento y el soporte 24 por 7 precisamente para nuestros enemigos no descansan nosotros tampoco podemos eh, descansar. Pues muchísimas gracias Elena por participar gracias, en, en este live streaming y, y espero verte en próximas actividades. Eso, también, muchísimas gracias Emilio. Gracias, saludos y pasamos con Digital Handmade, muy buenas. Buenos días Emilio, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias por vuestro apoyo para que fuera eh, con Digital Handmade, que fuera posible el, el encuentro entre directores tecnológicos. Y para quienes no te conozcan, ¿quién eres y qué hacéis en Digital Handmade? Bueno, pues muchas gracias a, a vosotros, Emilio, por la oportunidad. Y bueno, yo soy Sergio Losilla, CEO de Digital Handmade. Somos una empresa que llevamos 21 años dando servicios IT a empresas y organizaciones. Y bueno, yo lo llamo siempre clásico, al final no cambia, cambia el nombre, pero es lo mismo, informática, internet, comunicaciones y ciberseguridad. Al final es todo el abanico de lo, lo que pueda ser la tecnología dentro de las empresas, desde lo más básico, instalación de equipos, infraestructuras grandes, redes complejas, todos son s 1 MPLS y todo lo que es orientado también toda la parte de ciberseguridad. Nosotros llevamos muchos años picando y diciendo hay que hacer las cosas bien, hay que llevar unos buenos procedimientos, configurar bien los equipos, bastionarlos, proteger los endpoints de los endpoints, del perímetro es del perímetro eh, y ya pues al final que está saliendo de todas las conversaciones es los ciberdelincuentes van muy rápidos y hay que atacar igual de rápidos. Moderaste la mesa de ciberseguridad, que justo comentaba Elena, que estuvo muy, muy concurrida, eh, ¿Qué es lo que en, eh, hablaste y, y cuál era la preocupación principal de los asistentes a esa mesa de ciberseguridad en el último debate? Pues principalmente, bueno, sí que esto estuvo hasta arriba, pero eh, hubo bastante gente, principalmente fueron dos vertientes. Una es orientada a todo lo que es doble factor y, y securización de, los, de lo que serían los servicios publicados o servicios externos y lo otro es cómo defenderte realmente con, con ciber y, contra los ciberdelincuentes, cómo hacerlo igual que de bien que lo hacen ellos. La primera parte estuvo muy bien porque wow, hubo algún compañero con, mucho, con muchísima experiencia que nos dio puntos de visión, incluso del sector banca, muy, muy intensos. Pero yo me quedo más con la, con la segunda parte, con la, que es si los ciberdelincuentes te atacan con inteligencia artificial, hay que defenderse con inteligencia artificial. Realmente, eh, el, todo lo que es a día de hoy está muy bien, el servicio 24-7, nosotros lo ofrecemos, pero al final eh, no puedes defenderte un humano contra un tanque. Esto es como defenderte con arcos y flechas contra aviones y, y tanques, para la, lo, la situación que está ocurriendo actualmente. Y nosotros apostamos por ciberinteligencia, que es decir, por inteligencia artificial orientada a la ciberdefensa, tanto con Deep Learning como machine Learning tanto para el aprendizaje de, de todos los comportamientos anómalos para poderlos detener, como el aprendizaje de la persona. Es decir, al final está muy bien, nosotros tenemos SOC, tenemos compañeros muy buenos, pero hay que eh, sustituirlo en parte por inteligencia artificial para que el trabajo de humano del SOC 24-7 se haga con inteligencia artificial, de tal manera que tengamos SOC, NOC, incluso SOAR 1, es decir, toma decisiones de mitigación y que nuestros compañeros de SOC, como extensión de infraestructura de las empresas, tomen la decisión de subsanación. Ese es el objetivo y a día de hoy lo, lo estamos haciendo. Y bueno, fue muy interesante la conversación. Pues lo del uso de inteligencia artificial para defenderse me parecía realmente interesante. Hace poco tuvimos en este mismo canal un, un streaming acerca de creación de, de algoritmos y de machine learning. Y es una rama apasionante. ¿Cómo? Eh, ¿cómo se desarrolla eh, un algoritmo? ¿Cómo se, desarrolla, ¿cómo se usa esa inteligencia artificial para, para que realmente esa inteligencia va a sacar cosas que nosotros como humanos tardaríamos mil años o no llegaríamos nunca? ¿pero cómo, eh, cómo alimentáis ese algoritmo y cómo lo hacéis eh, que cada vez eh, funcione mejor? Pues al final eh, es darle, hacerlo de una forma distinta actualmente las protecciones clásicas se defienden, es cierto, hay tecnología muy buena y nosotros también la implantamos de, basada en comportamientos, es de si, hace, si A hace una cosa y el B hace algo, pues el C es el resultado y es la toma de decisión. Nosotros no lo hacemos así, al final lo que hacemos es, según cómo se comporte A, según cómo se comporte B, ya veremos cómo se comporta C o cómo tomamos la decisión. Al final es... Registrar, generar un gemelo digital de, en base a los comportamientos de usuarios, dispositivos y cuentas, SaaS, de correo, de todo, generar un, un gemelo digital y generar un, lo que se llama un patrón de vida. Con ese patrón de vida, entonces, si se varía de su patrón de vida, entonces tomaremos, eh, por un lado, notificación y por otro lado, en caso de ser una severidad alta, tomaremos decisiones. Al final es, pues eh, tienes una persona que se dedica a administración, a contabilidad, su día a día es SRP, correo electrónico y ficheros. Hombre, si ese, ese dispositivo, que normalmente lo usa, vamos a poner un nombre, Carmen, y es administrativa, sí. pues si un día empieza a hacer un escaneo de red, algo está mal, ¿vale? Pero si luego a partir de ahí no hace nada más, pues entonces lo va a notificar, lo va a parar para que no siga, pero lo va a dejar registrado. Pero si una persona, por ejemplo, es alguien de IT y realmente esa persona sí que hace escaneos de dispositivos de descubrimiento, pues a lo mejor le dejamos hacerlo, pero ya cuando llega a hacer escaneos de servidores ya lo paramos. Es decir, nos anticipamos con los comportamientos generando ese, ese gemelo digital. Y luego la otra parte, eso sería Deep Learning, con Machine Learning lo que hacemos es generar eh, registros de cómo funcionan los ciberanalistas. Es decir, según lo van haciendo, van trabajando diariamente, generamos un espejo digital de las decisiones de nuestros ciberanalistas, de tal forma que esa inteligencia pueda tomar esa misma decisión en caso de que, de que detectemos esas brechas con esos comportamientos. Pues eh, eh, como empresa que veis muchísima, muchísimas compañías ciberatacadas, eh, ¿Cuál es vuestra experiencia de digital Meet a la hora de dar recomendaciones y proteger a esas mismas empresas? Pues mira, realmente es en dos líneas muy claras. Una, eh, documental y procedimental, es decir, igual que haces, llevas un buen control de prevención de riesgos laborales, de financiero, haces auditorías de riesgos financieros todos los años o de forma continuada en la informática, la ciberseguridad, y la IT, tiene que ser exactamente igual. Es decir, tienes que estar periódicamente, documentando, procedimentando, bastionando. Eso en el día a día y meterlo dentro de, de la línea de negocio de la empresa. Y luego, por otro lado, importante, la premisa de que ya nos han atacado. No, no podemos, está muy bien, o no defenderse de evitar que nos ataquen, evitar que nos entren, pero lo mejor es, vale, ya nos han atacado hoy día X, nos ha entrado un malware, nos han ciberatacado y los tenemos dentro. Vale, ¿qué hacemos? ¿Cómo tenemos previsto esto? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué plan de continuidad de negocio tiene la empresa? ¿Puede subsistir o no? Pero tener esa premisa, eso es lo más importante. Y por cierto, cuando, cuando llegan los clientes por primera vez y todavía no lo habéis podido hacer recomendaciones y mejoras, ¿qué porcentaje eh, de copias de seguridad os estáis encontrando? Hay de todo. Eh, es cierto que parece ser que por fin ya entendemos que todo el mundo tiene que tener una copia y la mayor parte de las empresas la... Es cierto que ya casi todo el mundo tiene copias de seguridad. No todo el mundo tiene implementado el 3-2-1 de las copias de seguridad, es decir, tres copias de seguridad en dos ubicaciones distintas y una fuera de la, de la organización. Pero hay algo que no están haciendo y no, ni la mitad de las empresas lo lleva, es un buen plan de recuperación de esas copias. Es decir, está muy bien hacer copias, pero hay que planificar, hacer la recuperación y confirmar que se pueden recuperar los datos y que van a estar accesibles. Ahí tenemos una tarea pendiente, por desgracia. Te cuento una pequeña anécdota antes de, de pasar con, con Manuel, nuestro siguiente invitado, que es que yo tenía mi copia de seguridad desde hace tres años en, en mi WordPress y me digo, justo hacer lo que, lo que tú has recomendado, probar que las copias de seguridad funcionen. No, no, no funcionaban. No funcionaban. No, no funcionó, no funcionó. Entonces, menos malo, o sea, no, era, no era hacer un recovery porque había tenido un desastre, era hacer un recovery por, por seguir justo la recomendación que vosotros hacéis, porque lo escuché bueno. en... En otro evento mío, y digo, voy a hacer lo que Sergio ha recomendado, y no funcionaba. Eso sí, ya ahí eh, le hice un par de ajustes, ya sí, eh, pareció funcionar. A los pocos días probé, y sí funcionaba, y de hecho funciona. Pero gracias a tu última recomendación que hiciste a ese respecto, en mi caso no funcionaba la copia subida. Pues no solo tienes que confirmar de que se hace, que la puedes recuperar y restaurar, sino además descárgatela. No la dejes solo en el Wordpress, que también es algo que suele ocurrir. Mm. Nos cuenta, Fran, eh, medio, medio broma, que lo, eso de hacer copia de seguridad no se lleva a la actualidad. Eso no está nada de moda. No, es que, a ver, nos hemos acostumbrado a que todos nuestros servicios SaaS tienen sus copias y creemos que lo que está en la nube está, es inmutable y que estáis seguro sí. y la realidad es que no. Lo que Pero hemos no, hecho no. ha sido extender nuestra zona de exposición. De nuestro ordenador a un sitio que además ni controlamos. Entonces hay que hacerlo. La primera nube que, que vi salir volando literalmente fue por un huracán en Texas que, que devastó, pero devastó el estado entero. Y, y es que eh, el donde estaba eh, la nube, donde estaba la Copa de Seguridad, eran dos edificios uno enfrente del otro, y volaron los dos. Pero, literalmente, o sea, fue una nube que sí. salió volando. <ríe> Pues pero volando, pero hay volando. Que, hay cual que va, tener eh. cuidado e incluso algo muy sencillo. Yo haría una pregunta: ¿Cuántos de nosotros nos descargamos una copia de nuestros contactos del móvil al ordenador? Alguien lo hace. Yo todos pues, los meses. Sí. Todos los meses me descargo mis contactos y me los guardo en un CSV. pues, pues eh. muchísimas gracias por tanto el apoyo de Digital handmade como por, por responder a estas preguntas sobre ciberseguridad. Y nos vemos en nuestra próxima actividad de directores IT. Perfecto. Muchísimas gracias, Emilio. Saludos. A ver... Y esta vez pasamos con Manuel. Muy buenas, Manuel. Muy buenas. Eh, ¿qué, tal fue, ¿Qué tal fue la actividad de directores IT? Espectacular. O sea, si tenía expectativas, fueron superadas concretamente. Mm. Eh, ¿Te puedes acercar un poco al micro que te escuche un, un poquito en sí, bajito? Eh, si, a, si había expectativas, fueron superadas con creces. O sea, fue algo mm, inigualable. O sea, no creo, no creo que haya nada parecido ahora mismo, o por lo menos yo no lo he probado. Y me pareció una, un, un sitio fantástico con, con un personal, con un nivel de máximo nivel y, y en el que se aprende mucho, yo por lo menos. No. Soluciones de bioseguridad. Eh, cuando te cuando te leí el, el titular me digo yo vamos a tener una charla interesante desde de, de, de cualquier punto de vista porque en tu caso eh, llevas todo lo que sea eh, temática de digitalización, transformación digital pero del sector agropecuario eh, eh, que a la hora de la industria 4.0 o en este caso farming 4.0 eh, diferencias, ¿en qué este estado está ese nicho de mercado concreto? ¿Qué oportunidades hay dentro de esa industria 4.0 llevada a ese sector agropecuario? Pues ahora mismo estamos en sí, en la industria 4.0, ya están hablando de industria 5.0 en el, en, en el agro, tanto en la parte de producción de cultivos como el farming, que es la producción animal, estamos todavía digamos en los albores, ¿no? en los principios nosotros nosotros cuando, cuando montamos Ipeca fue hace por un motivo de hace 12 años lo que hoy es, estáis viendo, gripe aviar nosotros sufrimos en una granja que asesorábamos un episodio y a nosotros se nos triplicó el coste de, del seguro por el que eliminábamos los animales ¿no? y a raíz de eso pues por, por lo, nos hicieron un reto fue un poco lo de sujetarme el cubata que, que está ahora tan de moda y, sí. y, y, y bueno pues hicimos una máquina que es inteligente que es autónoma que, que consigue eliminar eh, la interacción desde el punto de vista de, de todo dentro, todo fuera, con lo cual todo lo que se produce en la granja se queda en la granja y los cadáveres se eliminan en la granja y podemos dar el certificado que tiene validez jurídica frente a la administración de que has eliminado tu, tus animales. ¿no? Y ahora mismo, pues, la única máquina en el mercado que lo hace es la nuestra. Y hay más incineradoras, pero no son inteligentes. Entonces, el es el control, ¿Eso tiene que producir que... bastantes oportunidades, entonces? Sí, eh, eh, lo que, que pasa es que, que, bueno, producir bastantes oportunidades. Sí, lo que pasa que sí es cierto que la Administración, que siempre hay un pero, la Administración… Nos hemos adelantado a la, a la Administración, ¿no? O sea, la Administración requiere de la aplicación de, la, de las transposiciones de la IPPC, de las leyes de gestión de, de la calidad ambiental, autorregulación ambiental integradas, unificadas. Y en eso la administración es lenta. ¿no? Estamos tratando de solventarlo, llegando a, a sacarlo de, de la autoridad mental unificada y pasar la calificación mental para que sea el ayuntamiento, como si fuera un crematorio de personas. Uh -huh. Pero curiosamente, los animales tienen muchísima más eh, reglamentación y trámite para, para hacer que si fuera un crematorio de un tanatorio en cualquier pueblo que tengamos. ¿no? Y el, la digitalización en todo lo que es Farming 4.0, entiendo que es escasa. ¿A qué se debe eh, ese, esa falta todavía de transformación digital del sector? Pues esa falta de transformación se debe a que el modelo de negocio, el granjero es un hotelero. El, el granjero construye una granja y la pone a disposición de un tercero que le trae los clientes, que son los animales. Da igual que sean cerdos, pavos, pollos… Entonces esa, esa escasa digitalización que ya se va sumando poco a poco gracias a los móviles, gracias a que los fabricantes de tecnologías han pasado de, de, de internet, lo han pasado al móvil. Ahora un granjero sí puede ver la temperatura que tiene en, su, en sus instalaciones. Bueno, han empezado el tema de las cámaras con, de una manera un poco, digamos, incipiente. Y, y poco a poco sí se va produciendo una digitalización, pero estamos todavía a años luz de un, de los escadas famosos en, en cualquier línea de, de proceso de, de la parte industrial, ¿no? ya sea envasado embotellado. O sea, estamos todavía muy lejos. Pues muchísimas gracias por, por tu aportación de, de cómo está el sector de Farming 4.0, porque de hecho te aseguro que no, no ha sido un tema que hayamos tocado nunca en, en estos directos. Agradeceros a a ti y a la latina, el, el, la oportunidad para, para, para hacernos notar que estamos y que somos capaces de hacerlo. Tenemos casos de éxito y, y cualquiera de las grandes integradoras ha comprado a través de sus granjeros integrados, nos han comprado máquinas y estamos a disposición de cualquiera que quiera que quiera trabajar con nosotros, colaborar y, y siempre he dicho que remar en, en, en, un, en un sector que es difícil, ¿no? Pues mira, antes de terminar, nos entra una pregunta para ti, de Fran, por LinkedIn. ¿Y qué barreras te estás encontrando para profundizar en la transformación digital en, en tu sector? Y si hay una cultura corporativa dispuesta a cambiar ese chip, a lo mejor posiblemente por, por eh, los empresarios agropecuarios un poquitín más jóvenes, entiendo, y apostar por ese talento de iniciativas digitales innovadoras. Con lo cual, eh, sí, pues, barreras y si hay una más cultura más nueva, que, ...que venga a cambiar las cosas. La, pregunta, la segunda pregunta responde a la primera. La barrera quizás sea la, la edad del, del granjero... ...que todavía no está muy, muy digitalizado. Y sí es cierto que las nuevas generaciones... ...si vienen ya integradas con, con la movilidad... Y, ...y es lo que está haciendo que, que, cambie, que cambie... ...y que haya una nueva idiosincrasia... ...a la hora de, de pedir soluciones. ¿no? Hmm. Eh, por cierto, para ti... Eh, ¿qué es un director tecnológico? O sea, un CTO, CIO, CISO, los perfiles que tuvimos en el último encuentro, y es que acaban de llegar un, un asistente nuevo por YouTube y es, nos anda perdido. Para ti, ¿qué es un director tecnológico? El director tecnológico para mí es aquel que pone, eh, el que salva la barrera entre la tecnología y la necesidad real. Eso, eso para mí sería una, una definición de lo que es un director tecnológico. No lo había escuchado y me parece muy buena tu definición, la verdad. Hombre, puedes ser un fantástico tecnólogo, pero si no eres capaz de, de saber qué es lo que necesita el cliente, porque muchas veces los clientes no saben lo que quieren o lo que necesitan. ¿no? Han oído hablar, pero tienen una idea un tanto desmejorada de, o que no es real. Y, y el papel que, que en el que yo me muevo ¿no? Es, es tratar de proveer con las soluciones, algunas nuestras, otras de... De, como bien decían algunas de las preguntas, de colaboración de colaboración con otras empresas, ¿cuál es la mejor solución para el problema que tiene el cliente? ¿no? Sí. Y, pues... y bueno, sí, tienes unos conocimientos tecnológicos, de la tecnología, de, de programación, de, de muchas cosas, pero hay veces que, que hay gente que, que va, digamos, por encima, sobrecualificado de la resolución del problema, y hay veces que están infracualificados infra para la resolución del problema. Yo creo que, que es poner los medios adecuados para la resolución de un problema. Mm. Espero que, que y le hayamos solucionado la pregunta de Icuma y gracias también por responder la, la pregunta de, de Frank. Manuel, espero y cuento con tu participación en próximas actividades. A tu entera disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda Muchas gracias, saludos. Y pasamos con Rocío. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Me escucháis buenas. bien? Per perfectísimamente, no es que, vale. eh, compañero. Menos mal que se ha puesto el micro en, en la mano. <risa> Yo, ¿no? Yo por eso lo he preguntado antes. Digo, no, por no, si no. pero aquí te escuchamos alto, claro y con, con una calidad de sonido excepcional. Muchas gracias. Vale, fenomenal. Pues, pues gracias, ya. gracias, Emilio. Antes de todo, perdona eh, por, por invitarnos, como siempre, a participar en estas sesiones y encantadas de aportar eh, lo que haga falta. Vamos. Pues eh, agradecerte, agradecerte el apoyo que habéis prestado desde Paycomet a, a que sea posible eh, este encuentro. Y qué tal, viste el, qué tal viste el evento a los asistentes, porque estuviste en la mesa de comercio electrónico uh -huh. eh, y, vi, y vi que también estaba bastante, bastante bien concurrida. ¿Cuál fue <risas> tus conclusiones después de la actividad? Pues la verdad que fue una, un ratito bastante agradable porque se habló de todo en la mesa de e-commerce, e eh, eh, medios de pago, la verdad que hablamos de todo, se habló de blockchain, de la actualidad en los medios de pago, de, de cómo gestiona cada uno su, su e-commerce, la, la verdad que fue un, un encuentro eh, bastante concurrido eh, porque tuvimos también la participación de la compañera de, de Michael Page y bueno, Hubo, hubo de todo, la verdad, nuevos eh, esto, emprendedores que contaban su experiencia, que hacían, y la verdad que fue muy, muy interesante. Esta, estas sesiones siempre lo son. Pues sí, y te quiero preguntar, eh, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una pasarela de pagos? Pues yo creo que, como, como comentaba eh, la compañera, creo que se llama Elena, ¿no? Me parece. Eh, proporcionar confianza. ¿no? A, a, a los comercios. Paycomet es un, un proveedor de servicios de pago eh, que cuenta con, con numerosas herramientas que permiten a los clientes, pues, por supuesto, eh, personalizar la experiencia ¿no? de, de compra que, que ofrece a sus clientes para eh, eh, mejor conversión, ¿no? Para una mejor conversión. Pero desde un punto de vista de, de esta confianza, nosotros creemos que uno de nuestros puntos fuertes es nuestro servicio técnico, ¿no? Es, somos creadores y desarrolladores de la solución, estamos siempre a disposición de los clientes para resolver todas las dudas, eh, todas las necesidades de integración que tengan, de soporte, eh, ¿Qué más podremos hacer? La flexibilidad, ¿no? Esta de, de, de poder adaptarnos a las necesidades de los clientes. Somos multiadquirentes, eh, no solamente ofrecemos también servicio completo de, de pasarle de pagos como solución tecnológica, pero también como eh, entidad adquirente, ¿no? Pero también nos podemos conectar a cualquier banco eh, con el que esté trabajando el cliente, con lo cual permitimos esa flexibilidad, ¿no? De, de, de darle a, a los comercios la seguridad. De, de, de estar con un proveedor que cumple con toda la normativa, tiene adaptada completamente su tecnología para cumplir, no ayudar a los, a los comercios a cumplir con la normativa PCI DSS, con la PCD2 recientemente eh, implantada, ayudar a los comercios. ¿no? una solución que ayuda a los comercios a convertir, a expandirse, no solamente eh, ofrecer una solución para cobrar con tarjeta, sino también medios de pago alternativos que ayuden ¿no? a esa conversión, en España, por ejemplo, Visum, pero también en Europa, otros medios de pago, eh, GiroPay en Alemania, eh, Ideal en Holanda, en, en, en Portugal, eh, multibanco, ¿no? Eh, dar esa, esa tranquilidad a los comercios de que bueno pues se apoyan en un proveedor de servicios que les permita no todo esto luego también no, nuestro sí dime perdona, es que hemos nombrado varios, varios sistemas tipo Bizum eh, por países que, que parece que esa es la moda en la que eh, una determinada plataforma se conquista el mercado completo pero claro todo eso hay que interconectarlo a nivel internacional cuántos países eh, eh, a cuántos países le estáis dando servicio ahora en Paycomet pues la verdad que eh, no llevo la cuenta, pero tenemos eh, clientes que, que se han internacionalizado, internacionalizado bastante. Tenemos muchos clientes, bueno, no solamente vendiendo en Europa, por supuesto, que es lo más cercano ¿no? a España, pero también en Latinoamérica. Uh -huh. eh, en, eh, tenemos acuerdos ya firmados eh, para poder ofrecer eh, estos servicios de, de pago también para Latinoamérica que vamos a seguir ampliando en el 2022 con nuevos acuerdos, sobre todo también eh, los XPay ¿no? eh, Amazon Pay, Apple Pay, eh, eh, Google Pay, todos estos eh, eh, ayudan ¿no? a los clientes a internacionalizarse y, y, y yo creo que esto es una de, uno de los puntos fuertes que tiene Paycomet que de hecho la internacionalización eh, suele ser un tema que nos gusta tratar bastante en, en estos streaming. Eh, sí, ¿Cómo sí. podemos explotar los datos de los pagos que, que recibimos en nuestro negocio para tomar las mejores decisiones? Pues, por ejemplo, eh, nosotros eh, eh, ofrecemos un, un panel de control, ¿no? Y de administración unificado en el que se puede eh, extraer datos para tomar decisiones de negocio, pues, por ejemplo, el ticket medio que se está generando, ¿no? La facturación que estamos obteniendo, eh, la extracción de informes que te ayuden a, pues, a, eh, a realizar estadísticas, eh, eh, re, bueno, básicamente apoyarte en el número de devoluciones que se están realizando, extraer datos, ¿no? De un panel en el que te, te permita... Eh, eh, tomar esas decisiones rápidamente, ¿no? Cuando ves una, un, una desviación de, de cómo está yendo el negocio. Por ejemplo, tener la posibilidad de controlar también los, los filtros, ¿no? De, de fraude, a, abrir tu comercio o cerrarlo, dependiendo de cómo, cómo te quieras, ¿no? Mostrar y, y cómo quieras operar. Y, y, bueno, sobre todo, pues, ver esa, esa posibilidad de, de, de aperturar internacionalmente viendo quién te está comprando, ¿no? De ofrecer. Tomar decisiones de contratar un medio de pago alternativo, ya viendo lo que te, lo, lo que te están comprando, y desde dónde te están do, desde dónde te están comprando. Sí. Eh, te pregunta Fran desde nuestra audiencia en LinkedIn, ¿es qué ventaja competitiva eh, ofrece Paycomet respecto del resto de la competencia? Sí. Bueno, pues yo creo que lo he mencionado anteriormente, creo que aparte de ser un proveedor de servicios que ofrece, tiene un, una multitud de medios de pago alternativos a la tarjeta, que, que es lo que todos nos ofrecemos, eh, estos APM, eh, creo que nuestro punto fuerte es nuestro equipo de soporte eh, bueno, en realidad, todo Paycomet, ¿no? En, desde, el, desde el primer contacto en el equipo comercial que, eh, vamos, que oh, clientes ¿no? me lo transmiten. Oye, se agradece que haya un equipo comercial que te acompañe tan, tanto y tan bien, ¿no? En el proceso de contratación, que no solamente es esto, sino el soporte después, ¿no? No solamente a nivel técnico, sino a nivel comercial. Siempre hacemos seguimiento a los clientes y siempre estamos ahí para lo que necesiten, ¿no? no es, está bastante personalizado el servicio en Paycomet. Y no sé si se dará en vuestro caso, pero ¿estáis teniendo algún inconveniente con alguna entidad financiera o eh, por sus políticas de privacidad o encriptación de información? Pues la verdad es que, a ver, estamos trabajando en ello, porque sí es verdad que, que al, como he dicho, trabajamos con somos multiadquirentes, nos conectamos a los bancos. Con lo cual, cuando se trata de, de que nosotros hagamos todo el trabajo muy rápido todo. Evidentemente, uh -huh. cuando trabajas con otras entidades, implica que tienes que contactar con otro, otras personas, que tienen otros ritmos, otras formas de trabajar. Si es verdad que el tema de la, del cumplimiento de la normativa pues, da, eh, crea fricción en esos pasos, ¿no? En, en hacer todas estas comprobaciones de, de cumplimiento, de que el cliente pues, tenga muy claro qué es lo que hace, cómo lo va a hacer. Y la verdad que, bueno, eh, nosotros estamos continuamente en contacto con las entidades bancarias para ofrecer, eh, para esta fluidez, ¿no? de, en el proceso de integración, que, que al final, pues, una parte depende de nosotros, pero la otra parte la tenemos que empujar. Y en, y en ello estamos en paycommerce vamos, que acompañemos a los clientes en todo el proceso para que sea lo menos tedioso para ellos posible. Pues, Rocío, muchísimas gracias por el apoyo prestado desde PayComet a hacer posible estos encuentros sí. y que nos veamos en próximas actividades. Muchas gracias, Emilio, por, por vuestro tiempo y, y gracias a todos los que estén conectados por, por atender estas sesiones. Muchísimas gracias, Rocío. Saludos. <risa> Hasta luego. <risa> Chao. A ver, a ver eh, Muy buenas, Igor. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y hoy tenemos el tema de ciberseguridad eh, bastante entretenido y bastante caliente. Entiendo que, entiendo que por fuerza mayor estamos en tendencia de la temática, ¿no? Bueno, en tendencia llevamos bastante tiempo, ahora más todavía, con, con la crisis de Ucrania y Rusia, que todo el mundo está alerta, uh -huh. eh, y, y bueno, además especialmente nosotros que trabajamos en el sector de la salud. Uf, Entonces, importante, si, no, importante. si no ponemos el foco en la seguridad de los datos, eh, cualquier rotura en la seguridad puede desencadenar en una bajada de eh, nuestra confianza, ¿no? que nuestros clientes mm. ya empiecen a desconfiar y por lo tanto, pues que perdamos esa, ese volumen de clientes que tenemos. En el, en el caso concreto de esta guerra, en parte cibernética, yo lo que he escuchado es que hace unos 3-4 años. Eh, Ucrania recibió un ciberataque masivo de ransomware que, que les dejó tiritando y que habían pedido ayuda a tanto grandes consultoras como gobiernos para eh, digitalizar y proteger a nivel seguridad, ciberseguridad del país. Uh -huh. eh, pero en estos días que están tan convulsos, ¿Estás notando eh, que estén ocurriendo cosas ahí como en, en tendencias en el aire o, o está más o menos todo pendiente de, de... Bueno, lo que sí hemos notado, y esto lo notamos en pandemia y ahora, curiosamente, no sé si tiene algo que ver, el aumento en el volumen de las estafas, del intento de estafas. Ah. El phishing, eh, llamadas telefónicas intentando hacerse pasar por otras personas para recibir ingresos. Eh, envíos masivos de correos suplantando identidades esto es algo que especialmente mm. en los últimos meses y mm. también en pandemia justo cuando empezó la pandemia se han repetido no sé si tiene que ver alguna conexión tiene que haber que los eso me da, da la mira, Ari, que, que hay demasiada mala gente con ganas de, de pillar el dinero ajeno me da por da supuesto, por supuesto y, y, ¿Pero qué tiene que suceder para que las empresas de verdad se den cuenta de la importancia de invertir en seguridad? Pues yo te diría lo mismo que le pasó a Ucrania hace unos años, que comentabas. Es decir, cuando, como todo en esta vida, cuando nos tocamos de frente con el problema, ¿no? cuando tenemos un robo, un atraco, cuando eh, asaltan nuestros sistemas, cuando secuestran nuestros datos y los ponen encriptados y, y no podemos acceder a ellos y no pagamos una clave, por desgracia hasta que no pasan estas cosas uno no se da cuenta de, de los problemas que tiene. Es como el que va en el coche y no lleva el poste cinturón de seguridad, tiene un accidente y entonces se da cuenta de, de lo grave que, que es el tema. Entonces, por desgracia, eh, hace falta que el hombre caiga una y otra vez en la misma piedra para que se dé cuenta de la importancia que tiene la, la ciberseguridad ahora. Eh, lo que pasa es que lo de caer en un ransomware para, para una compañía, podemos estar hablando de un coste económico, que, que multiplica lo que se podría haber costado en ciberseguridad, pero costo económico que eh, datos perdidos, eh, la empresa empantanada. Estoy eh... yéndome al extremo, eh, estoy yéndome al extremo. A ver si así causo un poco de miedo, sí, sensación sí, sí, sí, de prudencia sí. y la gente empieza a tomarse estas cosas en serio. Si no, no, si no te, no te llaman alarmista, la almista, totalmente al contrario, pero eh, es que las empresas creo que se tenían que enterar un poco antes de eso porque llegar al momento de que te hagan un ransomware que al fin y al cabo para pa los neófitos pues que te cogen todos los datos, todos los encriptan, te piden un, un secuestro y un dinero y ya sabes si te dan la clave que al final los secuestros como acaban, con los datos perdidos, el dinero perdido, se da el dinero que ocurre al final. Pues un poco de todo, puedes dar el dinero y realmente te lo desencriptan porque además detrás de esa entrega de dinero hay un robot, o sea, esto es como muy automático, está todo muy automatizado. No hay una persona, Ay, qué ¿Sí? o sea, hay grupos que preparan el ataque y luego cuando reciben el pago lo que están recibiendo es a través de un programa para que automáticamente te den la clave, o sí sea, está todo muy automatizado. Ay, qué fuerte, cómo tal está? ¿Cómo está patio, por cierto. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Y alguna fórmula para conseguir a un, un equipo de, de IT que esté estable, que no rote mucho en los tiempos en los que vivimos, que hay muchas empresas encantadísimas de, de ir por tu departamento de IT? Cuando yo tenía un departamento de IT fuerte, hace una, hace una década, tenía cinco, cinco desarrolladores, recibía, no llamémosle ataques, pero eh, toquecitos de mi competencia porque tenía muy buena fama eh, aquella, aquel proyecto que desarrollamos una red social con bastantes millones de usuarios, etcétera. Entonces, mis cinco desarrolladores, toquecitos cariñosos, por llamarlo de alguna forma, las recibían diario. Pero, ¿cómo, ¿cómo podemos tener ese apartamento IT estable? Bueno, est estamos en unos momentos muy complejos, porque eh, con el tema del teletrabajo, eh, bueno, mucha gente está optando por posiciones en las que puedan teletrabajar al 100%. Eh, en nuestro caso, además que somos bastante de oficina, nos costó mucho conseguir perfiles estables. De hecho, hemos atravesado épocas en las que estábamos rotando cada 3-4 meses. Y mi estrategia, que no, no vale para todos los casos, ¿eh? depende de las características de la empresa y de lo que se quiera conseguir. Pero mi estrategia para tener perfiles IT estables ha sido buscar perfiles muy Senior, en edad, no tanto sí, bueno. en conocimiento, que busquen otro tipo de cosas en la vida, ¿no? que busquen ya una estabilidad laboral, que busquen una cercanía a su, a su vivienda, que busquen una conciliación mejor entre vida familiar y, y trabajo, eh, porque claro, salarios, yo no puedo competir con una consultora, eh, entonces sí. lo que ofrezco son otro tipo de valores, eh, y por ahora me ha funcionado, el equipo que tengo es un equipo que la media está por encima de los 45%, me parece muy buen consejo, la verdad. ¿Sí? Y, y te preguntan o te comentan más bien eh, desde LinkedIn que si el problema de, de, de no gastar lo que se debe en ciberseguridad depende de que el alto c-level de las compañías no tiene ni idea de lo que le va a costar la broma si se lía parda. Por eso hay que hacer una concienciación, una concienciación continua. Desde los departamentos de IT, especialmente los CISOs o los responsables del área de seguridad, eh, deberían de encargarse de notificar y concienciar a, a los CEOs de la importancia, pues a través de boletines, a, a través de charlas uno a uno, eh, presentándole casos que ya han sucedido, noticias de externos, de forma que poco a poco vayan concienciándose. Normalmente cuando estas personas ya conocen a alguien que le ha pasado, pues ya están alerta eh, y es ahí cuando ya toman conciencia pero lo importante es hablar, como digo yo siempre, hablar con la gente, comunicarse, explicarle la, los riesgos que tienen eh, y a veces incluso que un tercero, un externo, una empresa de seguridad externa haga, haga un hacking ético y también saque, a aflore esos problemas de seguridad que hay. Y ahora sí, más en plan totalmente pregunta, eh, ¿necesaria una formación específica para las empresas en el ámbito de ciberseguridad y gestión de datos? Eh, bueno, de, depende de la empresa, es decir... Eh, si es una empresa que trabaja con un volumen de datos igual que hablabais antes de, de las pasarelas de pago, los medios de pago, pues son empresas donde la seguridad prima. Hay en otras que no tanto, en todas es importante, pero depende un poco el sector. En nuestro caso, por ejemplo, concienciamos a todos nuestros trabajadores, es decir, les damos esta formación eh, en la contratación inicial. En el plan de acogida les formamos y además recalcamos la importancia de que sean confidenciales, que los datos que manejen sean confidenciales y que aunque no estén trabajando con nosotros tienen que cumplir con, esas, eh, con esa normativa. Eh, yo, yo creo que es que la concienciación o la formación en seguridad es algo que tiene que estar, de hecho lo marca el GDPR, que todos los empleados tienen que recibir una formación. Entonces no es, no es que sea algo importante, es que es algo que por ley lo tenemos que hacer. Pues Ivor, muchísimas gracias por tu participación, tanto en el, el último debate como en este streaming, y espero verte en próximas ocasiones. Un placer, Emilio. Cuidaros mucho. Gracias, saludos. Muy buenas, muy buenas Enrique. Muy buenas, buenos días, buenas tardes ya, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, aquí justo llegamos al intermedio del Ecuador de, del streaming, que lo planteaba para un par de horitas y con justo con, justo contigo hacemos el Ecuador. Bueno, pues estupendo, no sé si es buena noticia o no, pero... Yo creo que <ríe> sí, y aparte, eh, no porque aparte por la audiencia las preguntas veo que está eh, están la situación animadita. Y Fantástico. darte las gracias por el apoyo que, que habéis prestado con Transparent Services a que el debate pudiera tener el Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, gracias a, gracias a vosotros, Emilio. Llevamos. Tiempo colaborando con, con vosotros, contigo, y, y yo, yo personalmente no pude estar en el en el debate porque bueno, era mi cumpleaños y aparte estaba un poco un poco malillo ese día, pero fue Juanjo de, de mi equipo y, y bueno, he tenido muy buen muy buen feedback, así que muy muy, muy contentos, muy satisfechos, muy sí. productivo. Y, y, y nosotros vamos a hablar de computación en la nube, cloud edge, uh -huh. pero sí. continuando el hilo de conversación anterior. ¿Cómo estáis viendo desde Transparent Edged Services eh, la ciberseguridad hoy día? ¿Cómo está evolucionando? Sí, es, parece que el, el, el tópico absoluto ¿no? de tendencia, el tema de la ciberseguridad, nosotros nos enfocamos, eh, lo vemos desde el punto de vista de, la, de, de entornos web, ¿no? que es donde somos... Eh, bueno, son los entornos que, que conocemos, ¿no? eh, hay, hay muchas soluciones que para clientes, como comentaba Ivo actualmente, es, es más que necesario el poder tener una plataforma, un sistema, algo que efectivamente nos, nos, nos facilite esa ciberseguridad y totalmente de acuerdo con lo que comentaba, ¿no? El tema de, de la concienciación y la formación, ¿no? Porque siempre se comenta en el tema de ciberseguridad el, el empleado es el eslabón más, más débil de la cadena y por donde siempre, bueno, como la mayoría de las veces puede haber cualquier tipo de, de incidencia de ataque o de vulnerabilidad, ¿no? Nosotros, eh, ya os digo, esto desde Transparency Services lo materializamos en, en, en dos vías. Tenemos un equipo que hace labores de, de hacking ético, que, que se comentaba anteriormente, en la parte de ofensiva, y luego también tenemos producto y alrededor de este producto de WAF un firewall de aplicaciones, diferentes soluciones para, para mejorar la ciberseguridad en, en las empresas, en las empresas, ¿no? Y es, es un poco esa tendencia que es lo que estamos viendo actualmente, que ya lo digo, no, esto no es de reciente, sino lleva muchos años en el, en el mercado. Uh -huh. y, ¿Y cuál ser, cuál dirías tú que son los elementos de competitivos que, uh -huh. que marcan más la diferencia entre Transparent Edge Services y vuestra competencia? Sí, bueno, nosotros eh, de, el, el soporte técnico es muy muy orientado a cliente siempre lo ha sido y es parte de nuestro ADN, no es la facilidad con la de interlocución con los técnicos y y, y muy bueno, nos, nos ponemos la, siempre la, la gorra de, del cliente y, y, y ayudamos desde ese punto de vista, desde esa orientación a, a cliente, donde mayor valor a podemos aportar. ¿no? Nosotros eh, es cuestión de abrir un ticket con muy buenos términos, de, muy, muy, muy buenos KPIs de respuesta y resolución de incidencias. No solo eso, sino que es que hay, hay gente detrás ¿no? y es el equipo quien, quien siempre responde con, con, con mucha eficiencia a este tipo de soluciones. Y luego, a partir de ahí, somos una empresa, eh, con ADN europeo, somos muy muy flexibles y, y hacemos nuestros los retos que, que nos plantean los clientes, y es en base a esos retos y que nos plantean cómo, cómo crecemos ¿no? en portfolio, tanto en soluciones como, como en producto. Uh -huh. Y te preguntan desde YouTube eh, sí. si crees que la web 3 la web 3 eh, será eh... A nivel de transparencia, seguridad, si, eh, ¿será relevante en esos aspectos? Porque aunque está basada en blockchain, ¿pero es realmente segura? ¿Se lo tomarán en serio las empresas? Partirá, es muy buena pregunta, desde luego, partirá del de, de hecho de cómo se, se termina de definir el estándar y hacia dónde van las, las tendencias. Desde luego llevamos mucho tiempo hablando de, de, de, de, de estos temas y no vemos una realidad muy muy palpable. No hay muchos, muchos casos de clientes y nosotros trabajamos, como sabes, en, en muchos entornos web de, de alto rendimiento incluso y no, no es algo que esté muy, muy, muy en boga. A partir de ahí veremos qué herramientas hay para, para solucionar y para mitigar eh, lo, los ataques y las vulnerabilidades. Siempre el tema de seguridad 100%, sabes que es un paradigma prácticamente imposible de conseguir, pero en el que en el que estamos luchando. Y, y entendemos que estos nuevos estándares facilitarán esa, ese enfoque ¿no? de seguridad más, más, más completa. veremos a ver cómo evoluciona. Y, y hablando completa, eh, concretamente sí. acerca de, de Cloud Edge, eh, uh -huh. ¿hacia dónde vemos que está virando hoy día esa computación eh, Cloud Edge? Sí, bueno, aquí siempre lo, lo comentamos un poco desde el mismo punto de vista, ¿no? Esto todo el mundo sabe ahora mismo desde hace muchísimos, muchos años, eh, décadas, incluso el tema del cloud, a nadie le pilla de, de sorpresa y todo el mundo lo conoce, incluso el, en la computación en el, en el borde, la computación periférica, como se denomina también, es algo que desde hace unos cuantos años estamos viendo que está eh, introduciéndose mucho en el, en, en el mercado, en según qué entornos, ¿no? Eh, hay mucho volumen de datos, mucho procesamiento de información y a veces no tiene mucho sentido que ese trasiego de datos tan masivo vaya hacia el servidor de origen, vaya hacia la nube y vuelva al dispositivo que está procesando cierta información. ¿no? Entonces, es ahí donde tiene sentido esa, esa conjugación en entornos periféricos. Eh, nosotros, como lo vemos, es eh, desde el punto de vista de... Edge servers o servidores Edge que faciliten esa computación facilitando, bueno, pues, procesar más rápido los datos, eh, mejorar tiempos de respuesta, velocidades y, y, y reducir latencias, que es algo vital en según qué, qué entornos. Y, y, bueno, puede resolver también, evidentemente, problemas de conectividad y, y escalabilidad y, y también de, de, de seguridad que, que pueden tener esos servidores esos servidores remotos. ¿no? Y, además, es algo, Emilio, que estamos que estamos viendo ¿no? e incluso a nivel de, de la Comisión Europea está empujando muy firmemente por, por, por el enfoque hacia, hacia el Edge Computing no y habla de, de que para el 2025 el, el 80% del procesamiento de los datos eh, se haga en el Edge o, o Facilita otro otro dato, otra proyección, ¿no? que es para el 2030 que haya 10.000 nodos Edge distribuidos de forma que se pueda garantizar eh, el acceso a los servicios en, en muy baja latencia, ¿no? hablamos de pocos milisegundos. Incluso Garner también habla de que en el 2025 el 75% de, de los datos se procesará fuera de datos, de centros de datos tradicionales o, o del cloud. Por lo tanto, puede ser ese procesamiento en el en el Edge. ¿no? Es ese, ese enfoque que, que, que, que se está asentando en el mercado desde hace ya unos cuantos años y en el que estamos eh, integrando servicios. Uh -huh. Y para quien no conozca lo que es un Edge o un uh -huh. centro de datos no tradicional, ¿cómo lo definirías de cara a nuestro sí. público? Básicamente, por no soltar mucho speech aquí, Gracias. esto consiste en un... Eh, son, son centros de datos, procesadores de datos, en el cual eh, estamos acercando ese procesamiento, esa computación al lugar donde se están produciendo esos datos. ¿no? Aquí hay, hay, hay muchos enfoques, muchos eh, conceptos y definiciones de Edge Computing que lo extienden hacia incluso temas de asistentes virtuales en hogares y, y demás, puede ser un dispositivo de edge computing, incluso mal visto, mal comparado, un móvil puede ser un proceso de edge computing, no se está procesando cierta información en el propio dispositivo. Y, y, y a nivel de red, eh, Edge Computing, nosotros como lo entendemos son servidores que están más allá del cloud, más cerca de donde se necesita esa información. ¿no? Por ejemplo, nosotros mm. que disponemos de una, una red de distribución de contenidos, esa entrega de esos contenidos web, en este caso, se realiza no desde el servidor de origen del cliente y no desde el cloud del cliente, sino desde nodos Edge que facilitan que esa entrega de contenidos sea más eficiente, más rápida y... Y, ...y con mejor experiencia de usuario, al fin y al cabo, que es lo que lo que se pretende también. Uh -huh. eh, te hacen desde público, eh, Fran, ¿qué opinión uh -huh. te merece la reciente liberalización de la base de datos de licitaciones de Hacienda... Eh, eh, que, se, ...que se hizo pública hace poco? O, o, o mejor todavía, que si asistimos a una democratización real de la información... Bueno, esto es un buen debate, aquí al fin y al cabo eh, parece responder a que es un, un, un tema de un ataque, de un ataque, un ataque de dirigido y, y, y bueno, hay mucha fuente de información que nos que nos permite llegar a los datos. Los datos están, están en la red, en diferentes accesos y cualquier vulnerabilidad que se pueda hacer es uh -huh. provoca este tipo de, de avalanchas. ¿no? Lo estamos viendo muy, muy, en prácticamente todos los los sectores, en cualquier actividad empresarial hay este tipo de, de vulnerabilidades. Sí, no, porque lo que, estoy lo que no conocía la noticia, o sea, a mí también no me ha pillado, eh, la estoy leyendo y entonces. Uh -huh. eh, Alguien ha creado un buscador de, de, de, de información, los metadatos de Hacienda, para sí. que tú pudieras buscar cualquier licitación a través del buscador de una mm. forma... Súper óptima y fácil. Y claro, ahí, ahí han dicho, va a ser que no. <risa> no, lo mismo es. ¿no? ¿no? <risa> pero es que de verdad en foros de, de uh -huh. IT eh, conozco más de uno que se está dedicando a digitalizar todo tema de contratos sí. de la administración, de licitaciones, creando buscadores uh -huh. concretos, con lo cual eh, es como una especie como de portal de transparencia, pero llevado sí. al 2.0 al 2.0 transparencia absoluta no en ese sentido no aquí toda la sí, información pero que disponible no gracias la transparencia pues tanto a lo mejor no, no es pues, pues enrique te agradezco inmensamente que, eh, que hayas Ayer. participado en, en este live streaming y el apoyo con transparent edge mm -hmm. services de nuestras actividades de directores tecnológicos Encantado, Emilio. Y, y nada, gracias. Enhorabuena por el, por el directo. Entiendo que está haciendo conferencias muy inspiradoras. Estamos conociendo cosas muy... No, por muy el momento estamos teniendo muy buenas críticas de, de sí. los usuarios del chat, con lo cual eso siempre siempre alegra mucho. Enrique, <risa> nos vemos en una próxima ocasión. Saludos. Gracias. Hasta luego. Buen día. Ahora, a ver, y muy relacionado, vamos a pasar con Alex, que íbamos a hablar precisamente de, de protección de datos. Eh, Hola, Enrique. Hola, Emilio. buena que de cara a los IT, eh, lo que vamos a tratar contigo es un quebradero de cabeza, por decirlo suavemente. Sí, es totalmente relevante también, como decías, y muy relacionado. O sea, estábamos hablando mucho de la relevancia de la ciberseguridad y, y seguridad de los datos y vulnerabilidades y tal, y este es, digamos, otro aspecto. Muy distinto, pero muy relacionado, ¿no? Que es eh, cómo tratamos los datos a nivel legal y de, y, de, y de respeto a las leyes europeas y del país concreto, etcétera, etcétera. Eres el segundo Head of Data que visita este canal en el último mes. Ah, muy bien. Eh, yo entiendo que tiene, tenéis que ser una profesión o, últimamente muy demandada, entiendo. Eh, ¿Alex? ¿Te he perdido? No me digas que te he perdido. Preguntita, ¿quién se ha caído? ¿Me he caído yo o se ha caído Alex? Eh, sí, estoy ah, bien. Vale. Vale, vale, pues que tenéis que ser una profesión muy demandada hoy día. Sí, y es un poco que estaba diciendo que es un poco de cajón desastre, ¿no? Es ese tipo de, de profesiones o de puestos o, o rol o como lo quieras llamar que, que toca, toca tantas cosas que al final eh, nunca sabes exactamente qué hace un Head of Data. ¿no? Puede ser eh, pues toda la parte que decíamos ahora de, de, de gestión de datos, eh, ciberseguridad, eh, protección a nivel legal, eh, visualización de datos, machine learning, es decir, es tan, tan, tan amplio que, que si sí tocamos un poquito de todo. Mm. Eh, y entrando en temática de, de protección de datos, lo más candente que hay ahora mismo es que si el debate de ¿Google Analytics es legal, es ilegal, está entre medias? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a ver, anda todo el mundo muy loco con esto, sobre todo en Francia y en, en Austria y Alemania por, la, por el tema. bueno El CEDIL en Francia está muy fuerte con este tema. Para quien no lo conozca, el CEDIL sería el equivalente de la EPD en, en Francia. Y ha hecho varias declaraciones y varios avisos, digamos, a empresas que están utilizando Google Analytics, avisando de que pueden estar incumpliendo la legalidad. Eh, respecto a lo que decías de que es un tema candente es un tema súper candente porque hubo un, un anuncio este viernes de Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión eh, haciendo digamos un comunicado político de que había un principio de acuerdo con Estados Unidos para renovar digamos el, el acuerdo de intercambio de datos entre Europa y Estados Unidos entonces esto es un tema fue este viernes mismo o sea es muy muy muy reciente eh, prudencia con esto porque de momento es una declaración puramente política, no hay texto detrás Con lo cual no se ha podido analizar por los diferentes expertos pues, eh, si esto va realmente a, a solucionar el problema o no Ya ha habido un comunicado también de Mashrems eh, muy escéptico sobre el tema Entonces prudencia con esto, pero yo lo que estoy diciendo a nuestros clientes ahora mismo es Cuando salían estas noticias de Google Analytics ilegal o no es mucha prudencia eh, con el tema, es decir, no nos volvamos locos, porque nadie realmente sabe exactamente qué va a pasar. Lo mismo con el comunicado del viernes, ¿vale? No quiere decir que esté todo solucionado ya, eh, porque uh -huh. todavía eso no hay texto detrás. Entonces, eh, prudencia al respecto. Básicamente, para quien no conozca el tema... Eh, todo viene a raíz de, digamos, un choque entre la legislación europea y la legislación americana respecto al tratamiento de datos personales. O sea, es el resumen de hecho, de todo. ese de choque yo lo llevo viendo más de una década y es motivo sí, sí. de greca intensiva. De hecho, eso fue por el motivo que Facebook, en parte, dijo que quería abandonar Europa, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque continuamente, digamos, la, la eh, Europa está atacando, entre comillas, a, a Facebook respecto a cómo trata los datos, eh, pero Facebook al final es una empresa americana, igual que Google o Amazon, etcétera, con lo cual cumplen o deben cumplir la legislación europea, eh, americana, como es lógico, y el problema es eso, que hay un choque entre legislación americana y legislación europea. ¿no? La legislación europea es muchísimo más estricta respecto al tratamiento de datos personales, entonces el hecho de que una empresa cumpla con legislación americana no implica, o a veces incluso implica lo contrario, ¿no? Es decir, si estás cumpliendo con la legislación americana, por definición no puedes cumplir con la europea, ¿no? Por cosas como ¿Sí? el Cloud Act, por ejemplo, que dan, digamos, acceso al gobierno estadounidense a cualquier dato de cualquier empresa americana, independientemente ¿Sí? de que esté en Europa o no, lo cual ya de por sí incumple GDPR. Ni, ni pizca de gracia me gusta esa cláusula. Ya, pues sí. Es el, ¿Sí? el Cloud Act, se llama, y, y básicamente... Porque a veces también lo hemos oído muchas campanas, ¿no? ¿Y por qué Google no pone todos los servidores en Europa y se soluciona el problema? Y ya está, ¿no? No se soluciona el problema por este tipo de, de, de legislación como el Cloud Act, ¿no? Es decir, el gobierno americano puede incitar a Google, digamos, a cualquier empresa americana, a que le dé acceso a los datos independiente de que los datos estén en Washington, en Madrid o en Tuputú. Es totalmente indiferente. ¿vale? Uh -huh. ¿Y se puede tener una infraestructura técnica de eh, 100% europea para gestionar bien los datos? A ver, eh, buena pregunta y muy complicada. Eh, yo diría a nivel de analítica, es decir, si nos ponemos en el entorno de Google Analytics etc. sí, es posible. ¿vale? Hay, hay alternativas, hay, quizá la más famosa es Matomo, eh, Slash Piwik, quizá la gente lo conoce más como Piwik, eh, ahora es Matomo. Eh, 100% europeas, eh, tanto a nivel de, de analítica como de almacenamiento de datos, como transformación de, de datos, etcétera. Eh, hay otras eh, como Eulerian, a lo mejor, o bueno, hay, hay, hay diferentes tipos de herramientas que nos permiten, que son 100% europeas y nos permiten cumplir en, en los dos campos que decíamos, ¿no? En el hecho de que los datos están alojados en Europa y que la empresa es europea, ¿vale? Con lo cual no está sujeta a Cloud Tax, etc. A nivel de analítica, etcétera, sí es posible. Si nos vamos a, a Cloud y, y, y herramientas tipo BigQuery, etcétera, ya la cosa se complica más porque realmente no hay. Eh, alternativas, a al menos que yo conozca, al nivel de lo que tiene Amazon, Azure o, o, o Google Cloud. ¿no? Realmente todavía no existen. Hay iniciativas también de la Comisión Europea de, de montar un cloud europeo, etcétera, pero son cosas extremadamente complejas y, y al nivel al que están ahora los tres grandes americanos, es muy, muy muy difícil montar una alternativa. Entonces, todavía no se ha hablado o yo no he oído nada respecto de, de que estos temas legales estén afectando al cloud. Eh, pero si llegamos ahí, realmente la solución es muy, muy complicada. Pero a nivel de analítica, eh, tanto web como móvil, etcétera, sí es posible. Pues, Alex, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos sobre, sobre datos y legislación de protección de lo mismo. Porque tiene más importancia de la que de primero porque los usuarios están cada vez más sensibles y porque las multas son muy bonitas. Sí, sí, y la competencia también está muy sensible a ver lo que hace su competencia, a ver si los pueden pillar por algún lado, mm, con, con no lo cual, eh, sí, es que sí. Más, es, de una, es... más de una denuncia dirigida tiene que haber en el mercado, entonces. Y tanto, y tanto, sí, sí. Yo diría que, que no sé si la mayoría igual me pasa un poco, pero mmm, no me extrañaría. Vale. Vale, vale, vale, me quedo, me quedo con, con esto me estáis dando algunas informaciones hoy que, que me estáis dejando. Te estamos asustando. ¿Cómo se la gasta el mercado? ¿Cómo se la gasta? Pues Alex, espero contar con tu participación en, en uno de mis próximos debates. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a saludos ti, saludos. a todos. Hasta luego. Y pasamos con Joan, muy buenas. Hola, buenos días, se me vio, ¿qué tal? Ante todo, muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación tanto a participar en, el, en este streaming como en el pasado debate eh, ¿Cuál fue tu experiencia en las mesas temáticas? Pues mira, la verdad es que como siempre, uh, muy enriquecedora aprendiendo, compartiendo aunque sí que es verdad que esta vez pude estar poco tiempo por un tema de, de trabajo y que no siempre puedes gestionar la agenda correctamente pero la verdad es que siempre es muy satisfactorio y espero poder ir participando en muchas otras. Porque, pues, final, gracias porque, al fin y al cabo, los directores tecnológicos eh, tenéis muchos fuegos que apagar y unas agendas sí. realmente complicadas. Y te agradezco que te pudieras pasar. Es que el, lo de recibir, por ejemplo, ataque en fin de semana de madrugada, en mi caso, cuando, cuando, cuando era director técnico, era pan, pan diario prácticamente. Pues sí, y precisamente sí. un poco... Aquí es donde está el tema, ¿no? El minimizar al máximo, no, no solamente los ataques, sino también la gestión de la información por el propio usuario. Y estamos aquí dentro de lo que es la resiliencia del usuario. ¿no? El convencer o el intentar que los usuarios, pues, utilicen las herramientas como deben de utilizarlas sin ser, pues, uh, en ningún momento, uh, pues, duro o sin marcar unas guidelines muy fijas, sino, intentando de gestionar de una forma muy leve pero muy eficaz uh, el hecho de que estamos utilizando herramientas y las consecuencias que lleva a utilizarlas. ¿no? Pero esa, esa resiliencia al cambio es eh, bastante generalizada. Eh, no se quiere adoptar eh, eh, adecuadamente las nuevas tecnologías, formarse, invertir. ¿Cómo debemos actuar precisamente para intentar salven, salvar esa resiliencia? Claro, aquí es, es donde yo siempre utilizo uh, el mismo método o la misma lógica para actuar. La resiliencia, al cambio, está en todas las partes de la vida y está en todas las gestiones que hacemos. Es muy importante uh, establecer un mensaje muy claro y muy concreto de arriba abajo para que todo el mundo vea que las cosas, pues, se tiene que hacer de una forma o manera totalmente pues, segura o de un formato que sea el que se dictamine, sobre todo en el entorno profesional. Pero aquí hay un tema que yo siempre saco a la luz y es que las personas al final, estamos en las organizaciones, pero no nos cambiamos de piel. La persona es igual en casa que en el trabajo y al final... Uh, lo importante es una educación o un formato de divulgar para que la gente entienda lo que se puede o no hacer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de cómo tú gestionas tu información en tu smartphone. Cuando intentamos muchas veces uh, hacer muchas cosas y a día de hoy no hemos recibido un curso ad hoc para gestionar el smartphone de una forma eficiente, ¿no? Y es un poco el pez que se muerde la cola, porque por un lado tenemos infinidad de inputs y por otro lado no podemos gestionar todos los outputs y se mezclan conceptos y no todo el mundo a nivel global, empresarial, tiene claro cómo invertir y de qué forma y manera. Y aquí tenemos uh, la llave de, de la cuestión, los CIOs y las personas responsables de las de la tecnología en la compañía. ¿no? Tenemos que ser capaces de establecer un diálogo, de explicar, ya no son las consecuencias, porque tampoco no podemos vivir en la crítica o en el miedo, pero intentar de positivizar siempre el mensaje para intentar de crecer y minimizar al máximo los posibles ataques, pérdidas o uh, mal uso de la información que utilizamos. Y esto nos va a servir al mismo tiempo para establecer para nosotros mismos pues una segurización en, en la información o una mejor calidad de la gestión de la propia información. Y por último, ¿cuáles son las debilidades más habituales de los equipos tecnológicos? Sobre todo, uh, la resiliencia a aprender nuevas formas de tecnología. Normalmente los perfiles tecnológicos somos especialistas en un área, en un sector ¿no? de infraestructuras, pues te, especialistas, te especializas y al final eres experto en clúster, por ejemplo, en alta redundancia, bla, bla, bla. Pero tenemos que intentar de dar un poco esa visión 360 y no solamente hablar de ciberseguridad, sino también de hablar de problemas ofimáticos o de uh, pues, procesos que un propio ERP... Conlleva. Yo en este caso tengo suerte porque estoy formando constantemente de diversas formas y materias a mi equipo tecnológico, pero también tengo que gestionar la resiliencia interna de mi propio equipo, uh, pero bueno, en esto, uh, comparado con otros colegas, pues soy un poco privilegiado, porque lo llevo todo a un terreno muy personal de decir, oye, si quieres avanzar, si quieres mejorar, esto es de otra forma, pruébalo, si te gusta bien, si no, miremos otras cosas, ¿no? Y establecer estos diálogos súper transparentes y muy, muy, muy, digamos, poco intrusivos, a, a mí al menos me da éxito. Pues muchísimas gracias, Joan, por tu participación en este streaming y espero verte en próximas actividades. Pues ya lo sabes, Emilio. Siempre que me llames, aquí estaremos. Gracias, bueno, Joan. gracias Chao. Y, Juan, muy buenas. Buenos días. Buenas. Te pido disculpas por el pequeño retraso y a ti y a los demás ponentes que estáis en el backstage. Eh, ¿Qué tal fue la experiencia en, en el último evento de debate de director EGT? Oh, muy positiva, como siempre. Como ha dicho también Juan Sistach, eh, no estuve todo el tiempo que, que me hubiera gustado cuadrar a la gente. Es muy difícil esas horas pero realmente aprendí muchas cosas y compartir información siempre es un placer con otras personas y otros directores. Y contigo quería hablar de, de startup a empresa mediana grande, porque eh, el, el otro día precisamente escuché eh, una reclamación de decir, mira, vamos a cambiar eh, la, los procesos, la contratación, porque, de hecho, fue en un, con, en un congreso marketing for e-commerce que la directora de marketing comentaba, es que es que en algún momento hay que tomar la decisión y eso significa cambiar todo, reclutamiento, proceso, eh, qué roles se tiene cada uno en, eh, internamente. Entonces, en, en las empresas que hacen ese salto de startup a mediana gran empresa, ¿qué hay que tener en consideración desde el punto de vista de IT? Muy bien. Eh, muchas cosas, sobre todo, al, al final una, una empresa pequeña es una empresa que tiene mucha velocidad, cuando inicias también tienes poco presupuesto, eh, los perfiles que puedes contratar, como tienes poco, por supuesto también son más bajos. Los sistemas que montas son más bajos. Es siempre velocidad, velocidad. Tampoco no, no puedes plantear un sistema futuro. Las decisiones que se toman tanto el departamento de IT como otros departamentos también por velocidad suelen ser en silos, no para avanzar y crecer y crecer. Hay pocas reuniones. Y, y llega un momento eh, en ese perfil de empresa pequeña que va creciendo a alta velocidad en que hay un punto de inflexión, ¿no? o se frena el crecimiento, o empeora la rentabilidad, o normalmente entra un fondo de inversión que pone dinero y quiere hacer crecer la empresa, y en ese momento pues entra un nuevo CEO, nueva dirección, y cambia completamente, de un día, de un día a otro. Y pasas a una, un, una fase que es más de, de, no de datos, porque siempre has tenido, pero más de análisis de datos, te pide una escalabilidad mucho más fuerte en sistemas, suele caer un cambio de RP normalmente en esa fase, y eso la, cambia la forma de pensar. Al final hay mucha más burocracia, mucho muchas más reuniones, mucho más ya no son decisiones de IT propiamente, sino que son las decisiones de IT con impacto en otros departamentos y otros departamentos en IT, la típica decisión a veces de marketing. ¿no? Y la semana que viene tenemos que tirar, eh, sacar esta promoción. ¡Ostras! Eso tiene un impacto en IT. Y eso quizás en un estadio anterior no se tiene tanto en consideración, pero ahora sí. Y el rol de, de CIO, pues cambia, porque pasa de ser una persona que es más hands-on, que tiene que casi programar y avanzar y hacerlo todo él, a ser un perfil mucho más directivo, mucho más de mucho más político, mucho más que tiene que, que entender de negocio la empresa y tiene que gestionar el departamento, porque normalmente te suele crecer el departamento y hay muchas más personas. Y es un cambio de que, no es yo lo que digo es no es natural o sea no es natural tú eres técnico evolucionas como técnico pero llega un momento que pasas a ser gestor y tienes que entender el negocio tienes que hablar con otros gestores otros stakeholders de negocio y consensuar con ellos cuál es la estrategia y es un cambio muy difícil incluso gestionar las expectativas es decir si se incorporan nuevos directores te piden eh, por ejemplo un sistema de BI mucho más maduro un sistema de CRM mucho más potente, una madurez de sistemas que tú vienes de una empresa pequeña que crecía, crecía, crecía y no los tienes y tienes que gestionar esas expectativas de, vale, entiendo que lo necesitas, entiendo el porqué, ahora no lo tenemos, pero vamos a dibujar juntos una transición y ese cambio de rol del director de IT es, eh, es muy abrupto, normalmente es de un CTO tecnológico a un gestor y a, no nos enseñan eh, en tecnología a, a ser gestores, son cosas que normalmente aprendemos por el camino y muchas veces es, es muy violento el cambio porque pasar de esta startup a una empresa grande suele ser muchas veces en, en un periodo corto de tiempo, al menos, la ambición. Y en este tipo de empresas que, has, que hacen esta evolución, ¿cómo cambian, cómo, cambia, eh, cómo crecen eh, eh, los sistemas de reporting? Uf, completamente. Yo siempre digo lo mismo al final. En, un, en una fase inicial, eh, no, no son puramente listados, pero sí que son informes. ¿no? Y llega un momento en el que te sientas en la mesa de dirección y tienes eh, comercial, por ejemplo, que saca un report de la campaña. Hemos ganado tanto. Y contabilidad te dice: No, no, pero hemos perdido tanto. Y el CEO dice: Pero bueno, estos datos que me estáis diciendo no me sirven para nada. Entonces, hay que construir conjuntamente entre el departamento de IT y el resto de los, de los departamentos qué significa el dato, ¿no? qué significa la venta. ¿Qué, ¿Cómo vamos, a, ¿cómo vamos a generar desde IT las bases de los indicadores para que después la gente de negocio lo pueda explotar? Porque realmente muchas veces la, la parte del dato, consolidación del dato recae en IT, pero la parte de la explotación y los dashboards recae en negocio. Pero hay una parte de consolidación del dato que es muy importante. Y, y no solamente eso, muchas veces una startup normal, una empresa pequeña son datos de venta, datos de compra, almacén, bla, bla, bla. Pero después... Tienes que empezar a enriquecer esos datos. Quedas con forecasts meteorológicos y si estás en retail. O estandarizar calendarios para hacer comparativas, hacer like for like o versus las years correctamente. Festivos, campañas que se han aplicado. Tienes que empezar a complicar mucho más el dato y la calidad del dato para que realmente se puedan tomar decisiones. Y es muy complicado porque es un glitch entre un tipo y otro de empresa. Pues eh, muchísimas gracias, Joan, por, por tu participación y espero verte en próxima de nuestras actividades de directores de tecnológicos. Evidentemente, yo estaré. Muchas gracias, Emilio. Pues, Joan, muchas gracias y nos vemos la próxima. Saludos. Hasta la próxima. Y pasamos con Néstor. Buenas, tar buenas tardes, Néstor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal fue la actividad de, de directores de tecnológicos? Pues estuvo muy entretenida, la verdad es que se nos fue el tiempo totalmente y tiramos al final de la extensión, de la extensión y quedamos para hablar más tarde. ¿no? Me, me faltó un poco quizás cambiar un poco de mesa porque al final el tiempo que dio, dio para estar exclusivamente practicante en la mesa de ciberseguridad que fue donde, donde yo me quedé. Pero, pero si eche de menos puede tener un poquito quizás más de tiempo pueda ir a otras mesas y e, e interactuar hay un, con hay gente. Un botón, en la sala virtual hay un botoncito que yo tengo, que no lo uso muy habitualmente porque hay más de uno que se, que se cabría mogollón, que es parajar a la gente. A, o sea, le tira a la gente todo el mundo hacia arriba y vuelven a caer dentro de la sala virtual pero en otra mesa de una forma semi-alatoria. Eh, y entonces cuando hay gente que se que se apalanca con las garras ahí, que no se mueve de una mesa, digo, ¿le doy uno y le doy el botoncito? <risa> pero pues claro, cuando le doy el botoncito, la gente me dice, ¿qué más quitado de, de, los, de los compañeros hablando? O ¿Sabes qué pasa? Que por ejemplo temas como eso, ciberseguridad y demás están tan candentes que, que cuando te metes ahí te enganchas a hablar y experiencias, experiencias, experiencias y es muy difícil darte cuenta primero del tiempo y después darte cuenta también que a lo mejor hay gente también que está interesada en entrar en la mesa. Estoy de acuerdo que es un tema candente, pero ¿las empresas se involucran de verdad en mejorar ese aspecto? Bueno, esto es eh, quizás es una reclamación bastante habitual en prácticamente todas las que nos dedicamos un poco a ciberseguridad. ¿no? El, eh, es un tema candente porque sí, efectivamente lo estamos viendo cada vez más, los efectos, estamos viendo también que... Cuando antes se buscaba agilidad y la gente pues, ponía las cosas rápidas en el mercado, ahora eh, tienes que hacerlo pero con cuidado porque el hacer, hacerlo así, sin cuidado de la seguridad, por ejemplo, puede repercutir muy negativamente ¿no? en, en, en tu producto y en tu, y en tu empresa. Eh, entonces la gente pues, eh, está ahora empezando a tener pie de plomo. ¿no? Sí es verdad que no hay conciencia eh, todavía muy real, en las, sobre todo en las empresas más... Eh, digamos, con más tiempo, en las startups un poco más, aunque como ha dicho el compañero anterior, en las startups pues, buscas sacar fácil y rápido, digamos, un producto para, para intentar monetizarlo. Y a veces el, el incluir seguridad eh, ralentiza eso, ¿no? Porque encima eh, utiliza, de alguna manera tienes que incorporar pasos, tienes que incorporar un poco de complicación y demás para que no sea tan fácil tirártelo abajo. Eh, ya te digo, la conciencia está aumentando que las empresas se estén implicando en incorporarlos. Yo creo que todavía no saben muy bien cómo hacerlo y, y, y todavía hay un lac importante que estamos intentando de alguna manera, todos los que no tengamos ciberseguridad, eh, ayudar a meterlo. ¿no? Y Al final hablábamos un poco también en esa mesa de debate pues cuáles eran las mejores técnicas, ¿no? porque la más habitual es la del miedo. ¿no? Mira lo que te va a pasar si no, mira lo que te pasa, lo que le pasó a este si tal. ¿no? Y hablábamos un poco cuáles eran otras mecánicas que no sea meter miedo a la gente para el tema de que se den cuenta que cuando tienen en cuenta un budget, ¿no? un, uh, eh, unos, uh, eh, un dinero que tienen que invertir en, en un negocio, tienen que invertir también una parte en la parte de seguridad. ¿no? Y que incorporar también en la mentalidad de las empresas el tema de... de, de eh, Security by design, ¿no? desde que el propio diseño del propio producto, de la propia empresa, de propio, los propios procesos y demás y tal, debe incorporar la idea de seguridad y no al revés como se está haciendo hasta ahora. ¿no? Tengo el producto, quiero segurizarlo, pues la seguridad viene después ¿no? y eso sí, implica sí. una refactorización muy, normalmente muy dañina para la propia empresa. De hecho, justo la semana pasada me en una pequeña consultoría que, que me pidieron, eh, sobre un, una, una empresa que se estaba transformando digitalmente y creando el comercio electrónico y se quería lanzar ya. Y, yo, espera, espera! y le decía, primero vamos a hablar con el SEO, primero vamos a hablar con, con dos o tres eh, especial, especialistas para que te ayuden a diseñar el comercio electrónico de cero pero ya pensando en SEO en escalabilidad, en que el día de mañana querrás tener más productos, querrás tener más ventas, con lo cual no es darle al botón y lanzarte, sino espera, espera que hablemos con, con algún experto pero tú, de, hecho, no, no, perdona, no, no, de hecho de que, hecho que, que, que hablábamos el otro día en de un debate también con otras, otras personas de otras empresas y también el hecho de que, que es una pena ¿no? como empezamos todo el tema de informática igual, eh, no sé por la actividad más o menos que tenemos todos los que <ríe> hemos estado hablando y demás y tal, recordaremos aquella época romántica no en la que el informático lo hacía todo. no Básicamente sacabas el producto, ponías el tal, el servidor y demás y tal, y ya está, ahí no había ningún problema más. ¿no? Y ahora como que hay tantos campitos que tienes que tener en cuenta, tantas especializaciones, tantos pasos y tantas cosas que tienes que tener en cuenta que al final ralentiza la agilidad que pretendemos, pero a la vez eh, hay que hacerlo. Pero desde tu punto de vista como experto en ciberseguridad especializado en área web, eh, iniciación a la ciberseguridad para Dummies. O sea, ¿qué, qué cositas se puede hacer sencilla, fácil, donde tengamos un, una, un refuerzo positivo de que, mira, ya estamos empezando a, a securizar de una forma sencilla? Hombre, orientado sobre todo a empresas, eh, lo que está claro es que... Lo primero es implicar a, a los a los C-level, ¿no? A los, a los eh, directores en, en todos los procesos que tengan que ver de cambio de seguridad. Pero está claro que no puedo darte una clave muy concreta, muy pequeña en apenas unos minutos para, para enseñarte. Pero sí es verdad que eh, el análisis de todo de todo el camino desde el momento de la digamos de la distribución de los productos, desde tú digamos de los distribuidores de tus productos que tú después transformas y conviertes en el mercado, desde ese camino hasta el final, tienes que analizarlo paso por paso y ver cuáles son las claves. ¿no? Lo importante, cuando alguien quiere saber sobre ciberseguridad, es entender que la ciberseguridad no es un todo, que la seguridad de, de, de un producto, de un proceso, no es un todo. Y por tanto, como tiene muchas capas, tienes que analizar unas a, a unas eh, y caminar en, en ellas y de alguna manera mantenerlas también, que es importante, que es algo también que le digo a la gente, no es solamente la seguridad que tú instalas un día, sino la, el mantenimiento. Entonces, eh, claro, el ciberseguridad, pues mira, es un campo muy grande, tiene muchas aplicaciones. En la parte de seguridad web, que es la que yo trabajo y la que trabajan también algunos de los compañeros que han estado hablando en este live, eh, pues eh, si nos ponemos en la mente de un dispositivo que carga una página web y esa página web le da unos datos, pues tenemos que tener en cuenta pues, que tu dispositivo el que tú lo usas esté seguro, que el dispositivo, la conexión que va desde tu dispositivo al servidor, se asegura que la, la página a la que tú vas a acceder está en un hosting y que la persona que esté detrás tenga un mantenimiento adecuado y demás. Tienes que confiar en eso. Eh, eh, que cuando tú recibas los datos y demás y tal, pues eh, eh, son datos coherentes y demás. ¿no? pues Todo eso es hay que evaluarlo y es complejo informar. Pero sí que a la gente que no entiende sobre seguridad le digo que lo intenten transformar desde la realidad nuestra de la realidad, vaya, a la realidad digital, ¿no? Que es, por ejemplo, tú no dejas tu casa sin una, sin una cerradura, ¿no? Hoy por hoy incluso lo normal es poner una alarma en tu casa, ¿no? Sí. Eh, tú no dejas a tus hijos o a tu tal que se vayan a tal sitio y no tienes un control, ¿no? Tienes un monitor de alguna manera que es, puede ser el móvil, simplemente, oye, llegaste, oye, tal, todo bien o lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de medidas que hacemos en la vida real son totalmente transformables y y trasladables a la, a la, al mundo digital. Pues lo mismo, tienes un web, tienes que monitorizarlo, tienes que revisarlo, tienes que eh, actualizarlo, tienes que eh, controlar que todas las comunicaciones no existan huecos en la muralla esa que intentamos construir para que los eh, las personas, yo, no me gusta los hackers, los, los, los delincuentes ¿vale? no accedan a la información o, a lo, o a, la, a lo que quieran que realmente sea algo que nosotros no queremos. ¿no? Porque siempre se habla de la información, pero es que la información es una parte. También la infraestructura es una moneda de cambio. No solamente es la información que está en los servidores o, o se transmite, sino también la propia infraestructura se puede utilizar para asaltos, para ataques, para, en fin, para tirarla abajo y ya está. No me interesa lo que tú tengas en tu página, solo me interesa tirarla y ya está. Pues Néstor, muchísimas gracias por tus aportaciones y espero verte en próximas actividades. Espero estar ahí. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Gracias, Néstor. Saludos. Saludos. A ver, a ver. Y eh, vamos pasando con Juan. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Eh, a ver, a ver. Aquí. Tecnología y resiliencia. Sí. Eh, ¿Qué tal fue la actividad de entre directores tecnológicos? Pues como comentan el resto de compañeros, la verdad es que fue un auténtico lujo. Eh, aprendimos, por lo menos en mi, desde mi punto de vista, un montón. No fue la primera. Y ya es una serie bastante larga que voy haciendo. Y la verdad es que es un auténtico lujazo. Mm. Y hablando acerca de, de, de el avance de la tecnología y la adopción de la misma por parte de las empresas, eh, ¿cómo nos ayuda a, a los negocios, a los empresarios, el usar la tecnología para poder variar de foco con rapidez, para poder adaptarnos a los nuevos tiempos? Eh, ahora, en momentos pandemia, eh, los hábitos de consumo de los clientes han cambiado de una forma increíble. En un año prácticamente ha cambiado el hábito de consumo, lo que se planteaba para una década. Eh, esa, la, la tecnología y su adopción, ¿cómo nos ayuda a que las empresas sean más resilientes? mira Al, al principio de, de este evento se, se estaba hablando que no solamente digitalizar consiste en automatizar procesos y que no solamente consiste en, en convertir nuestro papel de, de la oficina en, en PDFs o, o en cualquier otro formato. Tienes, tienes que ir más allá. Lo que ofrece la tecnología es darle significado a ese dato, a, ese, a esa información que nosotros trabajamos y que nosotros sí que le damos eh, esa, ese valor eh, y marcarlo de alguna manera. Eso es lo que nos permite pues, es eh, trabajar con ellos y generar escenarios, eh, generar eh, previsiones y, y, por supuesto, conocer muy bien o mucho mejor eh, nuestro negocio, eh, nuestro ámbito, nuestro sector y nuestros clientes. A partir de ahí podemos hacer variaciones. Entonces, podemos generar escenarios de cambio y a partir de esos escenarios de cambio, pues, ver cómo nos afecta y cuáles son las mejores decisiones o, como las situaciones que nos han venido eh, dadas, eh, pues, muchas de ellas prácticamente de manera imprevisible, eh, cómo hacer un viraje rápido. Es decir, eh, nos damos cuenta de que nuestros eh, usuarios o que nuestros perfiles de consumidores han cambiado, eh, cómo nos podemos adaptar a ese nuevo perfil, a lo mejor de manera temporal, a lo mejor de manera, de manera definitiva o incluso generando una nueva línea de negocio, que es realmente donde al final eh, vamos a obtener los beneficios. Todo eso nos, lo podemos hacer pues eso, en base de, de esa digitalización del conocimiento que tenemos dentro de la empresa y de cómo trabajamos los datos sobre ellos. Aquí ya podríamos entrar en temas de, de, de soluciones específicas sectoriales o no nos tenemos que ir a, a cosas tan, tan específicas porque desde el punto de vista tecnológico, y aquí sí que implica un poco de desarrollo, pero no tanto como nos venía costando hace, hace unos años, eh, tenemos la suerte de, de, de contar pues, con herramientas como las de Google, Azure, eh, Amazon, eh, que antes también se ha comentado que, que son un problema a nivel, a nivel de legalidad eh, y, de, y de seguridad de datos pero que eh, como herramientas son realmente potentes, por eso la, dif la dificultad de que una empresa europea a día de hoy vaya a competir con ellos, eh, porque nos permiten hacer eh, trabajos con un esfuerzo menor del que habitualmente nos costaría y nos permitiría hacer ese, ese viraje y ese conocimiento de, de las nuevas oportunidades de negocio muy rápido. Y si nos damos cuenta, en estos dos últimos años, las empresas que han salido beneficiadas de, de esta situación han sido aquellas que se han adaptado rápido, y se han adaptado rápido en base a conocimiento que les ha ofrecido la, la tecnología. ¿Y cómo eh, llevamos y superamos el reto de gestionar equipos de desarrollo que cada vez son más distribuidos? Es una realidad a nivel personal, a nivel laboral y sobre todo a nivel tecnológico. ¿Cómo superamos ese, ese reto? Pues esto fue uno de los temas que, que comentamos en, en el evento, en la, en la charla. Y la verdad es que es complicado. Eh, tenemos que se ha comentado también ahora, eh, la mayoría de, de los perfiles técnicos buscamos eh, posiciones de teletrabajo eh, tanto por, por conciliación personal como por eh, encontrar proyectos que, es, que son diferentes a, a los que te puedas encontrar en tu área en territorial ¿Vale? esto lo que terminas haciendo es que terminas trabajando con gente ya no solamente que no son de tu ciudad, muchas veces no son ni de tu país y muchas veces no están ni en tu misma franja horaria ¿Vale? eh, es muy normal y, y cada vez va a ser más normal de las empresas tecnológicas aquí en, en España, eh, trabajar con franjas horarias pues, eh, de América o, o del sudeste asiático, que vamos a comentar, pues, serían las más habituales, ¿no? Eh, esto genera, primero, eh, el problema de la gestión personal, que es bastante, bastante complicado. Eh, y aquí tienes que trabajar a nivel cultural. No solamente es trabajar a nivel personal, como sería habitualmente, sino que tienes que trabajar a nivel cultural, porque vas a trabajar con culturas diferentes, con países diferentes. Vas a tener que trabajar, sí, esa parte personal de interconexión que habitualmente generarías con, con un café, eh, pues, ahora tienes que buscar algunas alternativas. Eh, y esto, pues, eh, hay mucho, mucho trabajo, pues, en los típicos afterworks y los típicos juegos eh, para, para, para equipos. Y después a nivel tecnológico. Y aquí entra también todo el tema de la ciberseguridad que estamos hablando. Se ha hablado mucho de, de cómo se ha ampliado el perimetraje a nivel de dónde dejamos los datos, a nivel de, de cómo ofrecemos los servicios, pero también es muy importante desde dónde trabajamos. ¿vale? Los dispositivos desde los que trabajamos, vamos a suponer que, como somos técnicos, somos capaces de tener un mínimo de higiene eh, tecnológica y de seguridad, pero eh, estamos poniendo nuestro código en, en diferentes sitios fuera de nuestra, de nuestra compañía, eh, cómo desplegamos, cuándo desplegamos. Toda esa parte se tiene que controlar muy bien desde el punto de vista de seguridad. Y después de escalabilidad de recursos. Eh, la, habitualmente cuando hablamos de escalabilidad pensamos en producto final, pensamos en, en el usuario que consume los datos y por lo tanto, pues, eh, tenemos un contenido viral y, y nos sube muchísimo el, el consumo de nuestros recursos. Pero también tenemos que mirar que el equipo tecnológico consume y consume mucho. Es decir, es muy habitual con equipo de desarrollo pues, necesite una cantidad de máquinas que, de hecho, la gran mayoría de gente no, no, no tiene en cabeza. Eh, al trabajar con diferentes equipos, eh, perfiles y, sobre todo, por ejemplo, nos si vamos a franjas horarias, eh, te puedes permitir el lujo de escalar ese, eh, ese gasto, porque al final eh, eso es un gasto tecnológico, eh, en base a dónde estás. Pues, eh, antes, por ejemplo, podías apagar una máquina pues, a las 7, a las 8 de la tarde porque ya no tendrías a nadie. Pues, ahora a lo mejor esa máquina no la puedes apagar. Pero a lo mejor eh, cuando llega el horario de, de inicio en, en, en Asia, Necesitas levantar tres máquinas, después bajar a una, después levantar a cinco. Y todo eso se tiene que gestionar para que no se pierda el ritmo, para que todo el mundo tenga las herramientas que tiene que tener, junto con todo lo que hemos ido comentando, ¿no? pues de, de que sea seguro, de que, sea, de que, sea, de que se mantenga esa cadena, eh, tanto a nivel personal como a nivel tecnológico. Pues muchísimas gracias por, por tus aportaciones. Y acerca de la tecnología y cómo nos ayuda la resiliencia a, a evolucionar a las empresas. Y espero, yo Manuel, contar con tu participación en próximos debates. Dalo por, por seguro, es un auténtico lujo. Muchas gracias, yo Manuel. Saludos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y pasamos con Diego. Muy buenas. Hola, buenos días. Buenas, buenas, buenas. A ver, a ver, a ver. Eh, contigo vamos a hablar de teletrabajo. sí. Eh, pero antes de nada, la pregunta de rigor: ¿qué tal fue tu experiencia? Eh, muy bien, mi experiencia en el, en, el, en el último debate de directores tecnológicos. Pues muy bien, muy, muy interesante, muy didáctico. Eh, hacía, estaba un poco descolocado del tema de networking, me vino muy bien. Uh -huh. Y nada, deseando repetir. Eh, ¿Pronto? pronto, pues ya estoy preparando el, el siguiente, pero mientras el mundo ha cambiado, ha evolucionado y, y ha llegado el teletrabajo en nuestras vidas, a mí me tocó a la fuerza en el 2009, eh, me costó un poco adaptarme, pero ya lo de volver a la oficina de vez en cuando, o sea, lo de, que lo de teletrabajar, de hecho tengo a toda la plantilla teletrabajando. ¿Qué opinas tú acerca de teletrabajo? Pues yo estoy súper a favor del teletrabajo porque tiene un montón de ventajas tanto para la empresa como para los empleados y permite hacer realidad una serie de, de palabras que se utiliza mucho, ¿no? que, que están de moda, como la conciliación, por ejemplo. Y, y muchas veces luego se habla de ello pero no se aplica y gracias al teletrabajo sí es posible hacer muchas de esas cosas. ¿Y qué, qué opinas tú acerca de las pruebas técnicas? Las pruebas técnicas... No estoy muy a favor de las pruebas técnicas, porque eh, ya de entrada tampoco te garantizan que la, que la persona que está dando la, que tú crees que está haciendo la prueba técnica la está haciendo esa persona. Luego, aparte, a veces eh, las pruebas técnicas está, están mal planteadas, son un trabajo de, de a lo mejor incluso semanas de trabajo. Entonces, no puedes esperar que porque alguien quiere trabajar en tu empresa vaya a estar dedicado a una prueba técnica durante días o incluso semanas para que luego tú lo de, lo descartes porque no te gusta cualquier cosa que podías haber visto al principio. ¿sabes? Uh -huh. no, no estoy diciendo que no haya que probar al candidato pero, o la candidata, sino que eh, hay otros sistemas como... Eh, el programming una code review mirar el propio repositorio que permiten ver las habilidades de, de la persona a la que pretendes contratar y por cierto, esas pruebas técnicas se pagarán bien, espero, porque en hostelería estoy escuchando últimamente unas cosas absolutamente horribles de ven a trabajar, trabaja el fin de semana, el no te lo pago y el lunes a lo mejor te contrato se pagará bien en el área de esas pruebas técnicas las pruebas técnicas no se pagan. ¿Qué? No, o sea... ¿Qué o de broma? Me han, o me han engañado porque a mí nunca me han pagado por una. No eh, me estás tomando el pelo, ¿cómo no se va a pagar eso? No, tú tienes que hacer la prueba técnica y ellos ya luego ven si les interesa o no, si les gusta lo que has hecho. Es que la prueba técnica tampoco es trabajo para la empresa, o sea, es un proyecto vacío, que no sirve para nada, lo cual Pero, eh, a, la empresa, a la empresa le está ahorrando un montón de dinero de descarte eh, claro. y de mira, yo cuando contrato yo siempre tengo en cuenta que las primeras semanas o incluso el primer mes de la persona a la que le pago la nómina eh, no va a ser tira la basura pero cercano porque el onboarding el aterrizaje uh -huh. primero lo tengo que pagar y segundo es natural yo no puedo esperar que alguien que contrate en el segundo cero esté trabajando a la misma maravillas. eso no, eso no es posible claro, pues, con las pruebas técnicas lo que pasa es que tienes que hacer un ejercicio a ver, que hay pruebas técnicas que son sencillitas que las puedes resolver en una hora y tú bueno vale forma parte del proceso pero las pruebas técnicas que son de días o semanas no, no te las paga nadie y tampoco sirven para nada, o sea, no. porque son ejercicios ficticios que muchas veces ni siquiera tienen nada que ver con el trabajo que vas a hacer. Eh, creo que, creo que te, tendría que emplazarte, Diego, a tener otro streaming otro día acerca eh, de, de hechos laborales en los departamentos IRE. Vale. Que creo que también el tema está bastante candente, por lo que leo en algunos foros. Sí. Mm. Eh, que por cierto, eh, ¿algo más que quieras compartir antes de pasar con nuestro último invitado? Pues nada, que muchas gracias por invitarme. Eh, que ya está, gracias. Pues Diego, que nos veamos en próximos debates de directores tecnológicos. Perfecto, ahí estaremos. hola Diego. Hasta luego. Y pasamos con Antonio, nuestro último invitado. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Emilio? Eh, para mí que estoy casi batiendo el récord de número de invitados contigo hoy. Ah, mira, fenomenal. Contigo hacemos el invitado, el invitado número eh, 16 y vamos a hablar porque tu caso, perdón por perderte en el último porque resulta muy interesante cuando me lo pusiste, ha sido solo cronología, porque en tu caso es que hemos terminado de negociar el que pudieras participar prácticamente hace 24 horas exactamente. Así que eh, eh, no me lo tengáis en cuenta que un tema tan interesante como el del crecimiento y mal que nos puede dar Antonio eh, lo dejé para el último porque es que en tu caso no voy a decir las cifras exactas que más que más por privado porque son uh -huh. cifras privadas pero el, el, la tasa de crecimiento de tu departamento IT en el último par de años ha sido absolutamente eh, exponencial. ¿Cómo se sobrelleva eso? Bueno, pues regular. <ríe> es, es, es difícil, es difícil de gestionar. De hecho, me sentía muy identificado con las palabras de, de Joan García eh, cuando explicaba un poco anteriormente eh, cómo... Eh, eh, se gestiona el crecimiento de un departamento IT de, de una startup a una gran empresa y me he sentido totalmente identificado porque ha contado exactamente la realidad. Eh, eh, es complicado, es complicado, al final eh, el departamento de IT va creciendo eh, a la vez que va creciendo, creciendo la empresa y tienes que, bueno, que, que, que eh, torear mucho, digámoslo así. ¿Y cómo se capta? Porque Arimo, eso lo hablamos inicialmente con Michael Page, eh, pero uh -huh. es que en a, a la realidad eh, hay, hay una lucha encarnizada por los perfiles. ¿Cómo se capta tanto personal? Mira, nosotros eh, históricamente hemos, eh, hemos apostado mucho por el talento joven, eh, junior. Eh, ha sido una apuesta que ha tenido el, el grupo desde, desde el principio. De hecho, eh, yo soy el director del departamento y yo empecé de becario, una beca becaícano de la, de la universidad. Y bueno, antes eh, de, de pandemia sí que lo teníamos un poco más fácil. Nosotros eh, somos... Eh, hemos, eh, entendido esta, esta empresa desde Jaén vale, que es un sitio que parece poco atractivo eh, y es, pero en Jaén hay eh, centros educativos bastante potentes eh, tenemos nuestra escuela politécnica superior de la Universidad de Jaén y luego hay centros educativos donde bueno, donde eh, se forma bastante bien a, a, a la gente y a partir de ahí nosotros hemos ido gastando, gastando talento de ahí, dándole oportunidades eh, es difícil porque eh, tienes que acompañarlo durante el proceso, que es justamente también lo que decía antes eh, tú a lo mejor esperas otra semana o un mes, nosotros esperamos bastante más hasta que la gente, hasta que creemos que pueden aportarnos, aportando valor. Pero al final la gente, la gente lo hace. Eh, y, y bueno, a, a partir de ahí, eh, tú le has dado esa oportunidad, ellos confían en tu empresa, nosotros también eh, tenemos la gran suerte de que tenemos un producto y un servicio propio, no trabajamos para terceros. Entonces, eh, eso nos ha ayudado a que la gente se sienta eh, parte de, de, de, del proyecto. Y bueno, eh, Aparte, eso es en la, en la captación. Luego la retención, pues bueno, al final eh, todas las patas son que, que, que todos sabemos, ¿no? Salario, conciliación, flexibilidad, eh, productividad, crecimiento. Eh, obviamente tienes que estar al día eh, en todas esas patas, si no es eh, imposible, la gente, la gente se va, y más ahora, eh, pospandemia pandemia, con, con todo el teletrabajo, el trabajo remoto eh, y demás. Y hay una palabra que me resulta absolutamente horrible, que es retención. Eh, voy a cambiarla por fidelización. ¿Cómo lleváis la fidelización de, de talento? ¿Cómo lo ejecutáis? Bueno, como, como te decía, eh, tenemos la gran suerte de, de, de que trabajamos en un proyecto o proyectos propios, entonces la gente realmente se siente muy identificada con el proyecto, lo ven hacer, crecer, por suerte no estamos teniendo éxito y aparte bueno, pues eh, ofreciendo planes formativos, eh, un buen plan de carrera, eh, obviamente eh, eh, no, esto nos está costando mucho trabajo porque el crecimiento que hemos tenido ha sido exponencialmente rápido y nos cuesta mucho trabajo eh, producir y hacer todo esto todo esto a la vez pero eh, los compañeros lo están viendo están viendo que, que retributivamente se va bueno pues Van teniendo, van teniendo su su su, su escala como le hemos prometido, eh, temas de, de formación igual, eh, flexibilidad, nosotros desde antes de, de pandemia ya ofrecíamos teletrabajo, poquito, pero, pero ya ofrecíamos, ya, ya estábamos dispuestos, dispuestos a eso, y ahora pues pos pandemia, pues, pues igual. De trabajo flexibilidad nosotros nos miramos eh, horas de entrada horas de salida eh, tenemos bueno, cierta flexibilidad y básicamente es lo que hacemos que la gente esté, esté a gusto porque los proyectos trabajamos con nuevas tecnologías con tecnologías muy sí. atractivas para ellos eh, entonces bueno eh, quizás tocamos todas las patas estamos dando creo a mi entender con la tecla para que la gente bueno que quiera quiera seguir trabajando con nosotros ¿Y, ¿Y cuál fue tu experiencia? Eh, ¿Cómo notabas tú al resto de directores tecnológicos en el último debate que, que viniste con nosotros? Bueno, pues mi experiencia fue súper gratificante. No me lo esperaba. De hecho, cuando vi el horario, digo, bueno, tres horas. Uf, tres horas aquí charlando, pero <ríe> se, se, se pasaron volando, pasaron volando. Yo, eh, como han dicho anteriormente otros otro compañeros... Eh, hubiera querido pasar por, por más mesas, pero me agarré a la mesa de desarrollo de software y era todo tan interesante que bueno podía pues haber estado allí eh, muchísimo, muchísimo tiempo. Es que es que al final eh, cuando lo probáis eh, encantado. Cuando digo antemano mira, son tres horas, me, dicen, me, me la respuesta habitual es la misma, pero tú de qué vas, Emilio, tres horas, ¿dónde lo saco? Digo, palabra que si vienen eh, no te vas. Totalmente. Pues muchísimas gracias por, por, eh, por tu participación y contigo termino eh, el live de, relativo a compartir las conclusiones de este evento y muchísimas gracias, Antonio, por compartir tus experiencias. Nada, gracias gracias a ti, gracias a ti Naval y bueno, gracias a todos. Un placer. Pues nos vemos en el próximo evento. Saludos. Saludos. Y con vosotros me quedo, es que eh, dos horas, dos horas, dos horas, seis minutos después. Eh, 16 invitados después. Eh, espero que eh, las conclusiones principales que mm, tuvimos del, del último encuentro de Debate Networking de la Latina Valley, pues, os hayan parecido interesantes. Y cuento con que aquellos invitados que, que queráis repetir, pues, seréis muy bienvenidos, pero aquellos que queráis conocer nuestras actividades de la Latina Valley, que sepáis me escribirme, visitar la Latina Valley, el LinkedIn, página web, etcétera, que seréis muy bienvenidos para distintas actividades que llevamos de comercio electrónico, para marketers. Eh, este miércoles tenemos 220 directivos del sector de Fintech y directores financieros para hacer El mismo, mismo debate, Tres horas por delante y 220 eh, directores financieros y directivos de Fintech para hablar del sector y compartir muchas experiencias. Eh, Muchísimas gracias a todos los que habéis estado también participando hoy activamente en el chat con vuestras preguntas. Y Ana, aprovecho ya que has dejado todo el mensajito, pues agradecer eh, vuestras palabras que en el chat hoy habéis estado dando unas palabras muy, muy positivas sobre este live con mis seis invitados. Muchísimas gracias a los patrocinadores que han hecho posible tanto este live como el último debate. Muchísimas gracias a los invitados y a vosotros, público. También muchas gracias por ser eh, activos y preguntar, que eso siempre viene muy bien para este tipo de directos. Nos vemos o en el próximo debate en de la Ardina Valley o nos vemos en este mismo canal que estoy emitiendo en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter. Eh, sois bienvenidos a mis próximos directos que ya sabéis, me, me gusta compartir y crear contenido y si es interactivo hablando lo máximo posible con vosotros mejor que mejor. Nos vemos en el próximo directo. Saluditos.